Buenos días, profesores y profesoras. Eh, nuevamente nos encontramos por aquí. Gracias a todos por conectarse. Eh, vamos a iniciar con el taller del día de hoy. Eh, si se conectan por primera vez, eh, mi nombre es Jorge Ramírez, soy de la Dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa y estamos dando eh, este taller de inicio de semestre en Blackboard Ultra dividido en tres sesiones. ¿no? Hoy día nos toca la tercera y última sesión, la sesión número 3. Ya la semana pasada tuvimos las sesiones 1 y 2. Y antes de iniciar los temas de hoy, quisiera darles alguna información. En primer lugar, si no pudieron conectarse a los talleres anteriores, a los de la semana pasada, eh, en el chat estoy dejando el enlace a nuestra página de innovación educativa donde van a poder encontrar las grabaciones de las primeras dos sesiones. no, De la sesión 1, diseño de cursos en Ultra, conceptos básicos y de la segunda sesión de herramientas para facilitadores en Ultra. no, Ahí los tienen en el enlace que está en el chat. Bien, entonces rápidamente haciendo un... Eh, recordatorio de lo que hemos visto, ¿no? Aquí están los temas que vimos en la sesión 1, tema de configuraciones básicas de contenidos en el aula virtual ultra. En la sesión 2 vimos eh, algunas herramientas adicionales, como lo son eh, la calificación de actividades eh, con RU, ¿no? Y también eh, el, la configuración de salas de videoconferencia a través de Colabore también la parte de mensajería y en la sesión del día de hoy vamos a ver eh, un tema muy importante que son los cuestionarios. ¿no? También vamos a ver un poco del libro de calificaciones, eh, es más, eh, a modo de introducción eh, vamos a ver primero el tema del libro de calificaciones para luego ya meternos de lleno a lo que es cuestionarios. Entonces, eh, antes de empezar con estos temas, también quisiera comentarles que cualquier duda que ustedes tengan acerca del aula virtual, nosotros brindamos asesorías en vivo todas las semanas. Aquí estoy colocando en el chat el enlace donde van a poder encontrar toda la información acerca de las asesorías que brindamos acerca del aula virtual. Eh, esto independientemente si sus cursos son en eh, Blackboard Ultra o el Blackboard Original. ¿no? Cualquier consulta de repente puntual o cualquier consulta eh, propia del curso que ustedes están diseñando, que están dictando, ¿no? que quieran verla con, a mayor profundidad y que necesiten una asesoría en vivo, pueden conectarse en estos horarios, ¿no? de lunes a viernes. Ahí dentro del enlace que he puesto en el chat van a poder ustedes eh, ver esta información. Y finalmente también quisiera comentarles que... Este taller les sirve como horas de capacitación y más o menos media hora antes del final vamos a poner aquí en el chat un enlace para que puedan registrar su participación, Sí, más o menos a las 11:30. Bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar con el taller. ¿no? Estos son los temas del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces estamos aquí en el curso que habíamos estado revisando las sesiones anteriores. Y en primer lugar, como había dicho, vamos a revisar un poco lo que es el libro de calificaciones. ¿no? Ya lo habíamos visto de forma parcial eh, la sesión anterior al momento de calificar algunas actividades, ¿no? sobre todo calificando las actividades que tenían en rúbrica. Entonces, solamente para recordar. Tenemos aquí el libro de calificaciones al cual podemos acceder directamente desde la pestaña que tenemos en la parte superior. ¿no? Recordemos que el libro de calificaciones es lo mismo que centro de calificaciones. ¿no? Es un término que se utilizaba en el Blackboard original, pero ahora en Ultra se llama libro de calificaciones. Y lo que tenemos adicionalmente en Ultra son dos vistas distintas. ¿no? Anteriormente en Blackboard original solamente teníamos esta vista, ¿no? la vista predeterminada. Pero ahora en Ultra, adicionalmente, tenemos aquí en este botón que está al lado izquierdo una vista de lista. No, aquí podemos nosotros eh, poder acceder directamente a las actividades que queremos calificar. ¿no? y como vimos en la sesión anterior, no es la única forma en la cual podemos acceder, no, porque si nosotros accedemos aquí desde nuestro contenido, ¿no? desde el contenido del curso, ¿no? por ejemplo queremos ir a una de las tareas. Al momento que ingresamos a la ventana de configuración, también en la parte superior derecha tenemos esta flecha que apunta hacia la derecha. ¿no? La podemos ver también en otro tipo de actividades. ¿no? En este caso, por ejemplo, que dice entregas y entre paréntesis el número 2. ¿No? Entonces, todas las actividades que nosotros tengamos van a tener en la parte superior derecha este enlace, que no es otra cosa que un acceso directo al libro de calificaciones, ¿no? y vamos a llegar a esta vista. Entonces, esta vista es la misma, la misma vista a la cual nosotros llegaríamos si, por ejemplo, ingresamos al libro de calificaciones, ingreso a esta actividad, ¿no? tarea individual 1, y aquí tengo a los estudiantes no es la misma actividad la misma vista entonces tenemos dos formas de ingresar no podemos eh, directamente desde nuestra actividad con el acceso directo de la, de la parte superior derecha ahí tenemos el enlace o si no directamente desde la pestaña libro de calificaciones de la parte superior y podemos ver aquí la lista de actividades calificables no aquí a la derecha eh, como pueden ver hay un botón de publicación, esto lo, por el momento lo he dejado así para poder mostrar que cuando nosotros calificamos una actividad, no, esto también lo había mencionado en la sesión anterior, que al momento que nosotros registramos una calificación, independiente si lo hemos hecho de forma manual o a través de una rúbrica, no, para que los alumnos puedan ver esta calificación desde la sección Mis calificaciones que tienen ellos, nosotros debemos publicar esta calificación. ¿no? Entonces podemos publicar esta calificación eh, uno a uno ¿no? dependiendo eh, a medida que vayamos calificando o podemos simplemente registrar las calificaciones, tenerlas aquí guardadas como en este momento y en la parte superior tenemos un botón que dice publicar todas las calificaciones. ¿no? Entonces al momento que nosotros ya hemos registrado todas nuestras calificaciones podemos presionar este botón de publicar. Publicar todas las calificaciones. ¿no? Aquí, justamente, nos está diciendo que cuando las publiquemos, los estudiantes van a poder verlas, no, junto con cualquier comentario de retroalimentación que nosotros hayamos ingresado. Entonces, le voy a dar a publicar y ya está. ¿no? Eh, estas actividades que yo he calificado de ejemplo, por ejemplo, ahora me dicen publicado. ¿no? Y de igual forma, desde el mismo centro de calificaciones, podemos publicar las. Mismas calificaciones, ¿no? La actividad que publiqué hace un momento era esta que dice tarea individual 1 y ahorita esta tarea individual 2, que también tiene actividades por publicar, ¿no? Lo podemos hacer eh, de forma individual, desde esta vista o desde el mismo centro de calificaciones o libro de calificaciones, ¿no? Publicar. Bien, entonces, eh, algo... Eh, puntual, quisiera resaltar aquí del libro de calificaciones, y es algo que algunas veces se ha consultado, es cómo hacer columnas calculadas. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una serie eh, de tareas o una serie de foros ¿no? en mi curso, pero esos foros eh, no son calificaciones finales individuales, sino que se van a sumar o se van a promediar para yo obtener una calificación ¿no? entonces vamos a, a hacer un ejemplo ¿no? dos ejemplos en realidad de cómo eh, hacer estas columnas calculadas ¿no? vamos a utilizar en primer lugar estas dos actividades que tengo aquí tarea individual 1 y tarea individual 2 ¿no? y en segundo lugar vamos a utilizar estos foros ¿no? entonces en primer lugar, vamos a partir de la premisa que yo tengo estas dos tareas individuales, ¿no? tarea individual 1 y tarea individual 2. Y lo que yo necesito es sacar un promedio. ¿no? A modo de ejemplo, solamente son dos, pero podrían eh, simplemente ser más incluso. ¿no? Podrían ser 3, 4, o cinco tareas, las que sean necesarias en el curso. ¿no? Yo puedo colocar aquí una columna calculada que me saque un promedio de esas tareas ¿no? Para ello tener una columna que tenga una calificación que yo pueda utilizar de repente en una fórmula para sacar el promedio final. ¿no? Como por ejemplo promedio de tareas. Entonces voy a colocar aquí donde dice eh, en estos símbolos de más. ¿no? Que son los típicos símbolos que estamos utilizando para agregar contenido. Voy a seleccionar. Ojo que estoy dentro del libro de calificaciones. ¿sí? No estoy en contenido sino en libro de calificaciones. Le doy al más y voy a seleccionar añadir cálculo. ¿no? Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, promedio de tareas. El promedio de tareas. Yo puedo elegir si quiero que los estudiantes vean este promedio o que no lo vean. ¿no? Por ejemplo, puedo ponerle visible para que vean ese promedio. Y bajo la premisa que había indicado, vamos a utilizar la tarea individual 1. Y la tarea individual 2. ¿no? Aquí tenemos entonces eh, varias herramientas, ¿no? incluso operadores. Y voy a utilizar la fórmula del promedio, que es la que está aquí, la primera. La voy a seleccionar. ¿no? Promedio, ahí está. ¿No? Tenemos esta eh, opción por defecto. Le voy a dar clic aquí. Y tenemos aquí una serie de opciones. ¿No? Entonces, eh, en primer lugar, lo que vamos a destacar es que nosotros podemos eh, agrupar esto, estos promedios, en este caso, por ejemplo, ¿no? si yo quisiera sacar un promedio de todas las actividades del tipo tarea que están en mi curso, ¿no? yo podría de frente seleccionar aquí Tarea, y esta fórmula me va a sacar un promedio de todas las actividades del tipo tarea calificadas que tengo en mi curso. ¿no? Pero, como no necesariamente todas las tareas o todas las actividades influyen en el promedio que nosotros queremos, lo mejor es seleccionarlas de las actividades que nosotros mismos hemos creado ¿no? o de las que están creadas en el curso con la finalidad de que los estudiantes interactúen con ellas y tengan una calificación. ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar, por ejemplo, eh, esta tarea que dice: A ver, tarea 1, por ejemplo. ¿no? y esta que dice tarea individual 2, ¿no? yo podría seleccionar por ejemplo incluso más de estas, ¿no? esta que dice trabajo final con rúbrica que utilizamos en la sesión anterior, esta que dice trabajo final grupal que también utilizamos en la sesión anterior, ¿no? entonces poniéndonos en el caso de que mi, la fórmula de mi promedio final eh, contemple ¿no? un porcentaje, ¿no? que por ejemplo es el 30% o el 40% de la nota del curso, es el promedio de las tareas que se han desarrollado a lo largo del curso, yo puedo ir acá, puedo seleccionar todas estas eh, tareas, ¿no? y aquí como pueden ver, entre paréntesis, automáticamente me ha colocado las actividades que yo he seleccionado ¿no? dentro de la fórmula del promedio, y puedo darle guardar. ¿no? Ya está guardado. Entonces aquí aparece mi fórmula de promedio de tareas. Y si yo me voy a la vista que parece la vista de Excel, ¿no? aquí al final también tengo promedio de tareas. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay un promedio, no 7,75. Este es un alumno de prueba que yo he utilizado para registrar algunas tareas. ¿no? Si yo quiero ver qué tareas, ¿no? por ejemplo, una de ellas es esta tarea que dice tarea individual 1 que ya está publicada, ¿no? que tiene 15, más acá a la izquierda tenemos esta actividad que dice trabajo final grupal, donde también tiene 15. ¿no? Entonces, eso se ha promediado para tener esta nota. ¿no? De igual forma, este otro alumno, ¿no? aquí también tiene su promedio, de las actividades que tiene calificadas. ¿no? Claro, dependiendo de las que yo haya seleccionado acá, ¿no? donde dice promedio de tareas. Entonces, esta es una eh, forma muy sencilla. ¿no? Incluso yo le puedo dar clic aquí, promedio de tareas, ¿no? Para ver una vista del promedio que está obteniendo cada alumno con respecto a las actividades que yo he seleccionado, ¿no? Por ejemplo, este alumno de prueba tiene acá su promedio, 11,12, ¿no? Acá tenemos otro alumno, que es otro alumno de prueba, ¿no? Tiene su promedio. Aquí tenemos dos más, ¿no? Entonces, esta es una primera eh, forma de utilizar una columna calculada con la función de promedio. ¿no? Adicionalmente, vamos a crear otra, otro cálculo. ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, sumatoria de puntajes de foros. ¿no? En este caso, vamos a ponernos en el eh, supuesto de que yo tenga, a lo largo de mi curso, ya no tareas, sino, por ejemplo, foros. ¿no? Tengo varios foros. y eh, cada uno de estos foros tiene un puntaje, ¿no? Este puntaje eh, no es sobre 20 de cada foro, ¿no? Cada foro, por ejemplo, podría tener eh, un puntaje de 5 puntos, ¿no? En, en, en cuyo, cuyo caso serían 4 foros, o de repente cada foro podría tener 4 puntos, ¿no? En cuyo caso serían 5 foros, ¿no? Pero suponiendo de que tengamos varios foros, ¿no? Cuyo puntaje sumado sea 20, ¿no? Entonces, yo quiero crear una columna en la cual me sume el puntaje obtenido de cada alumno, ¿no? el puntaje que ha obtenido en cada foro, para yo poder eh, tener una nota final de foros que va a ser sobre 20. ¿no? Entonces, en ese caso, eh, como ya no es un promedio, ¿no? Ya no es un promedio sino eh, vendría a ser una sumatoria, eh, vamos a ver aquí estos operadores. ¿no? En este caso utilizaríamos el operador sumar. ¿no? Hay varios, incluso podemos hacer fórmulas más eh, avanzadas, ¿no? si se quiere. Podemos restar, dividir, multiplicar, in, incluso abrir y cerrar paréntesis, ¿no? si es que de repente yo quiero sumar dos promedios. ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar eh, la variable sumar, ya que bajo la premisa que acabo de indicar, eh, lo que quiero hacer es sumar el puntaje obtenido en los foros. ¿no? Entonces, eh, para ello, lo primero que vamos a hacer es lo que necesitamos es la calificación de los foros, ¿no? Y para ello vamos a utilizar esta opción que dice variable, ¿no? Esta opción que dice variable, lo que nos va a permitir es seleccionar una actividad, ¿no? Una actividad que nosotros hayamos creado. ¿no? En este caso entonces, yo lo que quiero hacer es seleccionar los foros, ¿no? Entonces, por ejemplo, selecciono foro 1. Ahí está. Voy a utilizar ahora sumar. Acá está la suma. Nuevamente variable ¿No? voy a seleccionar foro 2, ¿No? aquí lo que estoy haciendo es construir una, una fórmula ¿no? bastante sencilla que es de sumatoria nada más yo quiero sumar los cuatro foros que tengo en el curso ¿no? nuevamente sumar variable foro 3 y finalmente sumar y variable foro 4 ahí está ¿no? foro 1 más foro 2 más foro 3 más foro 4 entonces, eh, nuevamente, si estas eh, actividades que yo estoy seleccionando aquí, las puedo seleccionar a partir de la opción variable. ¿no? Variable me identifica si es que yo eh, quiero seleccionar un foro, una tarea o un cuestionario, incluso cualquier actividad que yo haya creado dentro de mi curso, ¿no? Entonces, como acabo de hacer también, yo puedo mover de lugar eh, la, tanto la variable como los operadores, ¿no? Dependiendo de dónde los quiera colocar, ¿no? Incluso, por ejemplo, como decía hace un momento, si yo quiero combinar esta sumatoria no? y sumarle un promedio, ¿no? Yo podría seguir haciendo mi fórmula y sumarle eh, un promedio, ¿no? Un promedio, por ejemplo, de las tareas, ¿no? suponiendo que sea de estas dos tareas. ¿no? Entonces aquí lo que estaría haciendo es, a la sumatoria de estos foros, le estoy sumando adicionalmente el promedio de estas tareas. ¿no? Entonces aquí yo podría hacer, por ejemplo, ¿no? sacar un promedio. Suponiendo, eh, hay otros cursos que he visto que tienen, por ejemplo, foros individuales y foros grupales. ¿no? Y la nota final de foros es el promedio de, los, de la calificación de foro individual más el promedio de foro grupal. ¿no? Entonces yo podría sumar dos promedios, ¿no? colocar la opción promedio de los foros individuales, utilizar el operador de suma y sumarle o nuevamente con la opción promedio el promedio de los foros grupales que tendría también que seleccionar. ¿no? Entonces eh, esa es la forma de poder identificar ...cómo podemos construir estas fórmulas... ¿no? ...entonces eh, para efectos de este ejemplo... ...lo estoy dejando así... ¿no? Sumatoria de los foros... ...le doy guardar... ...listo, ya está... ¿no? ...y aquí se ha creado mi columna calculada... ¿no? ...la voy a poner visible también... ¿no? Y, ...y dependiendo pues de la calificación... ...que yo haya registrado en esas actividades cada alumno tendría su respectivo puntaje. ¿no? Este es un curso de prueba, así que no necesariamente hay participaciones en foros o alumnos que han participado, ni que hayan sido calificados. Aquí, por ejemplo, sale 80 porque estos foros están configurados cada uno sobre 20. ¿no? Pero como decía, si lo que se quiere es hacer este tipo de, de fórmulas, ¿no? una opción es eh, si se tiene cuatro foros, ¿no? Por ejemplo, colocarle cinco puntos a cada foro y estaría sobre 20. O se puede hacer cinco foros, cada uno con cuatro puntos, o eh, configurar el puntaje que sea necesario, dependiendo de la cantidad de foros, para que se llegue pues, a la calificación máxima. ¿no? Y al hacer este tipo de fórmulas tendríamos la sumatoria de cada alumno. ¿no? Entonces, esto en realidad nos sirve bastante, ya que al momento nosotros de ver el centro de calificaciones, ¿no? Y al descargarlo con este botón que está aquí, ¿no? descargar libro de calificaciones, nos va a bajar un archivo que nosotros podemos eh, trabajar desde un Excel. ¿no? Entonces, si bien es cierto, en el mismo Excel podemos hacer este tipo de fórmulas, esto también nos ayuda a que los alumnos puedan ver dentro de la misma aula virtual, dentro de su curso en el aula virtual, puedan ver. ...el promedio o la sumatoria o el cálculo que haya sido determinado para la fórmula de su calificación. ¿no? Entonces, eh, es una ayuda sí, para nosotros al momento de calificar, al momento de visualizar los resultados... ...pero recordemos que también de cara a los alumnos es una ayuda que, los va a, que los va, les va a permitir... ...no solamente ver sus calificaciones eh, individuales a nivel de actividad... ...sino también estas calificaciones calculadas que a las finales van a ser utilizadas en el cálculo de su promedio final. ¿no? Entonces, esto lo pueden explorar aquí dentro del libro de calificaciones. Y si bien es cierto, también se pueden agregar ese tipo de columnas desde esta vista, ¿no? desde este más, por ejemplo, si yo le doy clic acá, este más aparece simplemente al pasar el cursor. ¿no? Yo le doy aquí, añadir cálculo, puedo agregarlo. Pero eh, a mí, por ejemplo, me parece más sencillo agregarlo desde esta vista, ¿no? que es la vista de... Eh, actividades, ¿no? Añadir cálculo. Acá está. Bien, entonces eso es en cuanto, a ver. Eh, hay una opción de subir, sí, cargar libro de calificaciones, eh, pero eso sería en el caso, pues, de que nosotros hayamos registrado las calificaciones aparte y después querramos, en cierta forma, chancarlas aquí, ¿no? Pero bajo ese concepto, en realidad sería mejor... Registrar las calificaciones directamente aquí en el aula virtual y después bajar nuestro Excel, ¿no? Para no hacer un retrabajo, ¿no? Es decir, si el curso eh, se necesita que las calificaciones estén aquí en el aula virtual, ¿no? Entonces eh, es una opción un poco engorrosa hacerlas en Excel y después cargarlas aquí, cuando mejor sería simplemente registrarlas directamente aquí en el aula virtual, ¿no? Al momento que registramos las calificaciones, sobre todo si. En algunas de estas actividades estamos utilizando rúbricas, por ejemplo, como lo vimos en la sesión anterior. Y después simplemente podríamos descargar nuestro centro de calificaciones y trabajarlo en Excel. ¿no? Sí, se puede colocar cualquier fórmula, incluso hay paréntesis. Las notas de los foros sí podrían tener pesos diferentes, ¿no? eso va, va a depender de... De, de a qué puntaje querramos llegar, ¿no? Puede haber un foro que tenga 5 puntos, otro que tenga 3, otro que tenga 1, nada más, ¿no? Eh, pero va a depender, de, dependiendo de la fórmula que querramos hacer, ¿no? Si es un promedio, de repente no importa mucho, pero si es una sumatoria que al final tiene que llegar a 20 de todas maneras, entonces tendremos que tratar que la sumatoria de nuestros foros, pues, tenga... Eh, tenga... Sea sobre 20, ¿no? Incluso podemos hacer la fórmula del promedio final también aquí, ¿no? Que es... Eh, el 30%, ¿no? Entonces podemos reutilizar estas columnas calculadas y seguir utilizando los operadores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sacar eh, de una columna, ¿no? El 30% lo que tendría que hacer es eh, multiplicarla por 0.3, ¿no? Entonces, eh, al momento que nosotros vamos creando columnas aquí, ¿no? Eh, podemos volver a reutilizarlas. ¿no? Volver a utilizarlas, ¿no? Por ejemplo aquí si yo selecciono variable, nuevamente ya no solo me aparecen las actividades creadas en el curso, sino también aquí en la parte inferior me aparecen las dos columnas calculadas que yo había hecho, ¿no? Como por ejemplo el promedio de las tareas, ¿no? Que yo lo podría multiplicar ¿no? Para poder sacar eh, otro promedio e incluso también aquí por ejemplo estaba eh, la sumatoria de los puntajes de los foros que había hecho, ¿no? Entonces, podemos hacer estos cálculos parciales, ¿no? Y después, eh, hacer una fórmula adicional, ¿no? Con estos cálculos parciales, ¿no? Entonces, aquí como decía, por ejemplo, yo al final aquí en operadores tenemos también la opción valor, entonces yo podría eh, hacer esto, ¿no? Podría abrir un paréntesis, ¿no? Podría colocar una variable de mi columna calculada, promedio de tareas, ¿no? El, la cual, este promedio lo voy a multiplicar por el valor de, por ejemplo, 0.3, ¿no? 0.3 0.3, aquí es coma decimal y cierro paréntesis, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí yo tengo, el trein eh, de mi promedio de tareas, ya tengo el 30% que vendría a ser la calificación final de mi curso, ¿no? Entonces, así puedo ir construyendo mi fórmula, ya sea con eh, las actividades que tenemos en el curso o seleccionando eh, las columnas calculadas, ¿no? Que podríamos llamarle cálculos parciales, ¿no? Que vamos haciendo para al final, si queremos también llegar y colocar un promedio final aquí haciendo una fórmula, una fórmula un poco más extensa, ¿no? Entonces, eh, en los foros grupales, recordemos que la, a diferencia de las tareas individuales no funcionan igual. ¿sí? Lo, es, lo vimos en la primera sesión. Los foro, la, las, en las tareas, ¿sí? cuando un alumno hace un envío, el envío se replica para todos. ¿no? Esa es la, la premisa de la tarea grupal. Sin embargo, el foro grupal no tiene esa premisa. El foro grupal se hace para que los alumnos discutan con los compañeros de su grupo nada más, ¿no? Solo de su grupo. Un foro individual implica que un alumno va a poder discutir e intercambiar comentarios con todos los alumnos que estén inscritos en el curso, ¿no? Con todo el salón, con los 40, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos un foro grupal, ¿no? y tenemos grupos de cinco por ejemplo, los alumnos solo man, solamente van a poder discutir y ver los mensajes de su grupo de cinco más no de eh, todo el salón. Eso quiere decir que cuando un alumno comenta en un foro grupal, no está comentando por todo el grupo, sino está realizando un comentario individual para su grupo. Entonces, habiendo dicho esto, cuando un alumno tiene un comentario en un foro grupal y se le califica, esta calificación sigue siendo individual para ese alumno y no para todo el grupo que está participando del foro. Espero que se haya, se haya entendido esa, esa diferencia entre los foros grupales y las actividades grupales o tareas grupales. ¿no? Eh, vamos a continuar entonces, ya hemos visto entonces la parte del de centro de calificaciones y ahora sí vamos a entrar a la parte de cuestionarios que eh, siempre es bastante extensa. ¿no? Eh, posiblemente queden algunas interrogantes. Eh, entonces aprovecho nuevamente para recordarles que eh, si ustedes es, están haciendo un cuestionario en estos momentos o tienen pensado hacer un cuestionario en los próximos días o en algún momento de, eh, de su curso, ¿no? y todavía les quedan algunas dudas de, de lo que vayamos a ver hoy, recuerden que pueden conectarse a nuestras asesorías. ¿no? Nuevamente aquí, voy a poner el, el enlace en el chat si no lo apuntaron, y nuestros asesores los van a poder ayudar a ver específicamente el caso en el cual están trabajando y poder apoyarlos de la mejor manera para que hagan su cuestionario, ¿no? Pero eh, en, el, en el tiempo de este taller vamos a tratar de abarcar eh, varios temas que tienen que ver eh, con la construcción de cuestionarios, ¿no? Sí, Andrea. con Sí, buenos días. Sí, buenos Una días. consulta. En el caso específica de, de la retroalimentación de las actividades, eh, yo ya tengo varios reportes de los alumnos que me indican que ellos no pueden visualizar los comentarios que yo hago, sobre todo en las actividades. He tratado de buscar alguna solución, pero aún así me indican que no los pueden visualizar. ¿Cuál podría estar siendo el inconveniente? Muchas gracias. De primera mano, el inconveniente puede ser que la actividad esté oculta. ¿sí? Por ejemplo, suponiendo este foro 3, ¿no? los alumnos han participado y yo he calificado este foro, ¿no? o podría ser una tarea también, pero si esto está oculto, ¿no? los alumnos no van a poder ver la retroalimentación porque se les oculta la actividad desde eh, la parte de mis calificaciones. ¿no? Entonces aquí lo que habría que hacer es... Eh, revisar en realidad la configuración eh, sobre fecha de entrega, no fecha de disponibilidad de la actividad para que ya no puedan ingresar o hacer ningún envío pero que puedan seguir viendo la actividad aquí listada para que puedan ver su, su calificación ¿no? eh, esa es un, la de primera mano es lo que Suele suceder en estos casos, ¿no? si no es el caso de lo que estoy comentando, sí sería bueno eh, revisarlo entonces a mayor profundidad, para lo cual eh, recomiendo que ingrese a las asesorías y eh, comparta ¿no? eh, su curso, ¿no? comparta su pantalla y, y que puedan revisar ahí en tiempo real eh, qué tipo de configuración tiene, tienen las actividades que está impidiendo que los alumnos vean. ¿no? Pero de primera mano podría ser eso, que la actividad está oculta. Bien, muchas gracias. Ok. Bien, eh, vamos a continuar entonces con la parte de cuestionarios, que es el tema que tenemos el día de hoy. Y eh, lo primero que quisiera comentar es que hay varias formas de crear cuestionarios, de crear preguntas, ¿no? Vamos a tratar de eh, abarcar lo que podamos, ¿no? En este espacio, eh, y en primer lugar quisiera comentar antes de entrar a Cuestionarios en Ultra ¿no? sabemos que todavía existen cursos en Blackboard original ¿no? y que muchas veces eh, los cursos en Blackboard original tienen cuestionarios que ya habían sido hechos ¿no? incluso cuestionarios que habían sido hechos con bastante esfuerzo porque hay cuestionarios y bancos de preguntas que pueden llegar a tener más de 100 preguntas ¿no? entonces lo ideal es poder eh, trasladar también, ¿no? Esas, eh, esos bancos de preguntas que hemos hecho en cursos en original y utilizarlos en los nuevos cursos en ultra, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer para traer un cuestionario de original a un cuestionario en ultra? ¿no? Ya habíamos visto anteriormente que podemos copiar contenidos de un curso a otro aquí en ultra utilizando la opción de copiar contenido. ¿no? Esta opción de copiar contenido que aparece aquí dentro de estos símbolos de más, ¿no? Que aparecen en cualquiera eh, al momento, cualquier contenido al momento de pasar el cursor, ¿no? Tenemos la opción que dice copiar contenido. ¿no? Pero esta opción de copiar contenido la podemos utilizar. Eh, si bien es cierto para traer contenido también de cursos en original, ¿no? Pero lo ideal es que sean solamente contenidos de ultra. ¿No? Es decir, si yo tengo mi cuestionario en un curso en ultra y lo quiero traer a otro curso en ultra, sí puedo usar esta opción de copiar contenido. ¿No? Sin embargo, si yo tengo un cuestionario en mi curso en original, ¿sí? se recomienda hacerlo de forma distinta. En primer lugar, habría que exportar ese cuestionario del curso en original. ¿no? Es, esto es algo que es en realidad bastante sencillo, porque al momento que ingresamos a un curso en original, a la sección de cuestionarios, ¿no? tenemos ahí o a la sección de bancos de preguntas, ¿no? tenemos ahí listados nuestros bancos de preguntas, y al darle a las opciones que aparecen en la flechita, vamos a tener una opción que dice exportar. ¿no? entonces esta opción, opción de exportar lo que va a hacer es eh, por cierto la opción se llama exportar al equipo local ¿no? esa opción lo que va a hacer es generarnos un archivo comprimido ¿no? como estos tres archivos que tengo aquí yo ¿no? y esos archivos siempre se van a llamar así van a empezar con el nombre pulled export file ¿no? entonces estos archivos comprimidos de original ¿Sí? ojo que estoy hablando de un curso en original, son los que podemos nosotros traer a Ultra para poder pues, reutilizar esas preguntas. ¿no? Pero, ¿cómo los importamos? ¿No? Entonces, eh, habiendo dicho esto, ¿no? que primero lo que tenemos que hacer en caso tengamos nuestro curso en original es ir a la sección de cuestionarios ¿no? y buscar el cuestionario que queremos eh, darle en la flechita que aparece al costado y darle la opción de exportar al equipo local, no para que nos genere este archivo zip que automáticamente se va a descargar en nuestras computadoras. Entonces, al momento que tengamos ese archivo zip, lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos aquí en Ultra, en el menú de la izquierda, a la opción que dice Bancos de Preguntas. ¿No? Bancos de Preguntas. Y estamos aquí. ¿No? Entonces, esta opción en Ultra nos va a permitir hacer dos actividades. ¿no? Anteriormente, y esto de repente lo recuerdan profesores que, han, eh, que vienen dictando ya eh, en Ultra desde el año pasado, anteriormente esta pantalla solamente servía para importar los bancos de preguntas que venían de cursos en original. ¿no? Y actualmente no solamente podemos importar bancos en original, sino que también podemos crear nuestros bancos de preguntas en ultra desde cero, cosa que no podíamos hacer antes, pero ahora ya podemos, ¿no? Entonces, eh, quisiera adelantar que esta vista nos va a servir para dos situaciones, ¿no? Primera situación, si es que queremos crear desde cero nuestro banco de preguntas en ultra, o si por el contrario queremos importar un banco de preguntas desde un archivo, ¿no? Y cuando nos dice importar desde archivo, se sobreentiende de que es en un curso en original porque eh, es la única forma que tenemos de importar eh, preguntas desde un curso en original, no a través del archivo comprimido. Entonces, nuevamente, para hacer la diferencia, cuando queremos importar preguntas de un curso en original, lo vamos a hacer a través de esta sección, no desde la sección Banco de Preguntas, vamos a darle clic acá. Al más, importar desde archivo. ¿no? Aquí entonces, vamos a, voy a buscar aquí un, uno de los cuestionarios que había mostrado. ¿no? En este caso, vamos a seleccionar este banco de aquí, le doy abrir, y ahí va a empezar a cargar. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacerlo de esta forma? Sucede que los tipos de preguntas que tenemos en Blackboard Ultra no necesariamente son los mismos tipos de preguntas que tenemos, eh, que teníamos en el Blackboard original. ¿no? Entonces, lo que hace esta opción es hacer una conversión de formato de original a ultra. ¿no? Por eso es importante eh, que si vamos a traer cuestionarios o bancos de preguntas de original, lo hagamos a través de esta opción y nos va a salir de esta forma ¿no? que se ha completado la, la importación. ¿no? El banco de preguntas se importó correctamente. ¿no? Voy a ver si tengo otro por aquí. Aquí tengo varios en realidad. Vamos a ver este de acá. ¿no? Dependiendo de, de la cantidad de preguntas que existan en el cuestionario, ¿no? Va a demorar más o menos. ¿no? Entonces, mientras carga, eh, quiero hacer la comparación ¿no? con Blackboard Ultra, ¿no? Que si nosotros vamos a traer un banco de preguntas o un eh, cuestionario, ¿no? Examen, que ya estaba en Ultra, no necesitamos usar esta opción, ya que no debemos hacer ninguna conversión, ¿no? Porque ya estaba en Ultra. Entonces ahí sí simplemente utilizamos la opción de copiar contenido y. Nos dirigimos a nuestro curso en Ultra. no Vamos navegando, como ya habíamos dado con estas flechas de la derecha, hasta llegar al cuestionario. Le damos Check y le damos co Copiar. no Y simplemente se va a copiar aquí en nuestro contenido. no Entonces, esa es la diferencia eh, para poder copiar los bancos de preguntas. no Entonces, estábamos acá. Ya he importado, por ejemplo, eh, algunos bancos de preguntas que venían de original. no En este caso, por ejemplo, este tenía 28. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un banco de preguntas eh, desde cero. ¿no? Por eso le voy a dar aquí, aquí clic al más nuevo. ¿no? Por ejemplo, vamos a poner... Vamos a ponerle un nombre. Y aquí, en el símbolo de más, vamos a poder elegir los tipos de preguntas. ¿no? Eh, algo muy simplificado que tenemos en ultra es que los la cantidad de tipos de preguntas que existen en ultra es menor a la cantidad de tipos de preguntas que teníamos en original no en realidad es incluso menos de la mitad eh, lo que sí eh, hay preguntas que tipos de preguntas que se han fusionado no pero eh, lo que tenemos aquí es varios tipos de preguntas incluso se están agregando nuevos tipos no eh, Quisiera comenzar con un tipo de pregunta que es uno de los más utilizados, ¿no? que es el tipo de pregunta de opción múltiple. ¿No? Entonces, eh, aquí ¿no? nosotros podemos crear nuestra pregunta. ¿no? Y aquí quisiera aprovechar para comentar que en original, por ejemplo, teníamos estos tipos de preguntas separados en dos. ¿no? Las preguntas que eh, en las cuales se podía seleccionar una sola pregunta, Alternativa como correcta se denominaba varias opciones, y la pregunta donde se podía seleccionar más de una alternativa correcta se denominaba opción múltiple. ¿no? En el caso de Ultra, esos dos tipos están fusionados en un solo tipo, que es como en este caso opción múltiple, no y simplemente se diferencia por el número de alternativas que nosotros elijamos. ¿no? Por ejemplo, aquí solamente a modo de ejemplo vamos a hacer unas preguntas bastante sencillas. Entonces, nosotros podemos llenar nuestras alternativas ¿no? y seleccionar la correcta. ¿no? Entonces, lo único que va a indicar aquí, si es una pregunta en la cual nosotros tenemos una alternativa correcta o más de una alternativa correcta, va a ser simplemente ¿no? el número de alternativas que elijamos como correctas. ¿no? En este caso elegimos una. ¿No? Aquí el puntaje no es necesario actualizarlo, ¿no? porque esto de aquí, el puntaje lo vamos a colocar al momento que hagamos el cuestionario. ¿no? Recordemos que eh, para elaborar un cuestionario, ¿no? como buena práctica, tenemos... Eh, Tres fases se podría decir, ¿no? La primera fase, que es la creación de las preguntas, ¿no? A través de un banco de preguntas. La segunda fase, que es la construcción del cuestionario. Y la tercera fase, que es la configuración de las opciones finales, ¿no? Que tiene que ver más que todo con opciones de disponibilidad, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita estaríamos en la primera fase, ¿no? Que es la fase de creación de preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo poner guardar. ¿No? Otro eh, ejemplo que podemos hacer, ¿no? Aquí en preguntas de opción múltiple, es que nosotros podemos en las respuestas ya no solo agregar texto, sino podemos agregar otro tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener imágenes en las alternativas, ¿no? A través de un URL, ¿no? Puedo también tener imágenes a través de un documento adjunto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Tengo unas imágenes, acá está, ¿no? A mí me gustan las banderas, así que disculpen, pero, por ejemplo, vamos a poner aquí imágenes en las alternativas. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner que solo quiero que vean la imagen, no quiero que la descarguen, ¿no? Ahí está. Entonces, eh, obviamente este nombre habría que cambiarlo, ¿no? No, aquí por ejemplo, de texto alternativo, podemos ponerle que no tenga nada, ¿no? imagen decorativa. Y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, bandera 1, que lo vean nada más. ¿no? Puedo poner acá, otra bandera, o si no, otra imagen. ¿no? Imagen decorativa sin texto alternativo, solamente que la vean a dos ¿no? Ahí está. yo puedo incluso eh, eliminar estas alternativas no podría poner incluso más imágenes aquí vamos a poner una más ¿No? voy a eliminar la última alternativa y voy a poner no Ahí está, por ejemplo. Seleccione la opción correspondiente a la bandera de Australia. Entonces, vamos a seleccionar aquí la opción correcta y ponerle guardar. ¿No? Entonces, ahí tenemos una pregunta de opción múltiple que muchas veces se suele de repente, entre comillas, subestimar, no, porque decimos, ah, preguntas para marcar nada más, ¿no? Pero recordemos que ahora podemos jugar con estas preguntas y en, en las alternativas no solo podemos tener texto, sino como acabamos de ver, también podemos tener imágenes, ¿no? Incluso también podemos tener eh, otro tipo de archivos como audio. ¿no? Por ejemplo, utilizando esta opción de documento adjunto, yo puedo tener acá, no por ejemplo, ¿no? obviamente eh, aquí tenemos que ponerle un texto que no dé ningún indicador de, de qué se trata. a dejarlo ahí en dos, por ejemplo, y yo puedo poner aquí ¿no? identifique cuál de los audios corresponde a la sonata claro del luna, por ejemplo ¿no? ya sé que es esta de acá entonces le pongo guardar, ¿no? ahí tenemos otro tipo con audios en las alternativas, ¿no? o podríamos hacerlo al revés también, ¿no? Podría yo poner un audio en el enunciado, ¿no? ¿No? Podría poner una, una descripción, ¿no? Este audio corresponde, en el enunciado, al trabajo del compositor, de un compositor. alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí, ¿no? Elija de quién se trata. ¿no? Entonces aquí puedo poner, ¿no? Puedo poner las alternativas. ¿no? Y, eh, nuevamente, ¿no? Seleccionar la correcta. ¿no? Al revés, entonces. ¿no? Puedo eliminar eh, una respuesta si es que no me sirve y le pongo guardar. ¿No? entonces miren, solamente utilizando uno de los tipos de preguntas que curiosamente es uno de los tipos de preguntas más utilizados hemos podido hacer preguntas de diferentes tipos no, para poder alimentar nuestro banco de preguntas ¿no? eh, esto es algo eh, que funciona mucho mejor en Ultra, no. tenemos aquí muchas novedades que en original no existen, ¿no? esta es una de ellas por ejemplo, después eh, tenemos por ejemplo la típica pregunta de verdadero o falso ¿no? simplemente seleccionamos la alternativa correcta, ¿no? y guardamos. Después eh, tenemos aquí, por ejemplo, también, esto es importante de mencionar, las preguntas que estamos viendo hasta ahorita son preguntas que tienen calificación automática, ¿no? eso quiere decir que nosotros ya hemos predeterminado cuál es la alternativa correcta y al momento que los alumnos marquen, ¿no? el mismo sistema va a determinar si tienen o no el puntaje, dependiendo si contestaron bien o mal. ¿no? Pero, algo importante también en los cuestionarios, ¿no? es, son las preguntas abiertas. ¿no? Y en este caso, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, las preguntas de ensayo. ¿no? Suponiendo, ¿no? ¿no? Aquí es un ensayo o texto, aquí podemos indicar ¿no? de no más... De 200 palabras. No, ahí está. Entonces, esta pregunta, como es una pregunta abierta, no le podemos eh, dar ninguna alternativa. no Entonces, simplemente le daríamos guardar. Entonces, aquí es importante tener en consideración que las preguntas abiertas van a tener que ser calificadas manualmente después de de que los alumnos hayan eh, realizado su cuestionario, ¿no? tenemos también otros tipos de preguntas, no preguntas por correspondencia, no que es por ejemplo eh, si yo quiero voy a, creo que si da tiempo voy a hacer un ejemplo, ¿no? suponiendo nuevamente con las banderas Entonces, aquí yo puedo agregar, ¿no? Par. Una. Puede ser aquí, puedo tener yo tres pares, ¿no? Y tres respuestas, ¿no? Pero adicionalmente, yo puedo agregar respuestas adicionales, ¿no? Estas respuestas adicionales vendrían a ser como las trampitas, ¿no? Yo puedo tener acá tres eh, enunciados, que tienen que ser relacionados con tres respuestas, ¿no? Pero yo puedo agregar ahí respuestas adicionales que son incorrectas, pero las agrego para que pues, eh, los estudiantes tengan un grado mayor de dificultad. ¿no? Entonces, eh, yo puedo poner esto aquí como enunciado. ¿no? Puedo poner acá, por ejemplo, aquí, ¿no? entonces yo sé que la respuesta de este par es, vamos a ver aquí, esta de acá, Voy a dejarlo así nomás. Yo puedo poner así. Ojo que aquí también en correspondencia podríamos utilizar simplemente texto también. ¿no? Pero en este caso, eh, para mostrar que se puede hacer más, más eh, cosas, ¿no? Estoy utilizando aquí imágenes. No, esta imagen creo que no está cargando bien. A ver esto. Ahí está. Entonces vamos a poner una más. Aquí al, al cargar imágenes es importante ponerle check a esta opción, ¿no? Eh, indicándola como decorativa y que no necesita eh, texto adicional, ¿no? Entonces, eh, Falta uno más. Entonces ya, acá están mis alternativas correctas, ¿no? Tengo mi enunciado, selección de las banderas que componen el Reino Unido, entonces pongo Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. No, ahí están las correctas, pero yo puedo, como decía, agregar aquí algunas trampitas que van a estar eh, ahí mezcladas. ¿no? Por ejemplo, voy a agregar esta de acá. ¿no? Que son respuestas incorrectas, pero están ahí pues para para darle un, un mayor grado de dificultad. ¿no? no es obligatorio, no, pero las podemos colocar, ¿no? como para confundir. Ahí está. ¿no? Tenemos acá entonces Australia y Nueva Zelanda. Listo. Y le pongo guardar. ¿No? Ya está. Aquí eh, también acabo de... Quiero ponerle editar. En este tipo de preguntas, nosotros podemos eh, permitir crédito parcial. ¿Qué quiere decir? ¿no? que dependiendo del puntaje total de la pregunta y dependiendo del número de alternativas correctas, ¿no? que en este caso son cuatro, ¿no? por ejemplo, si esta pregunta yo le dejara como que vale 10, entonces cada uno de estos enlaces correctos al alumno le valdría cuatro puntos, ¿no? en, en este ejemplo. Perdón, cinco puntos. ¿no? no, perdón, dos puntos. Si fueran cinco. Entonces aquí, eh, esta acción de crédito parcial es permitir que a los alumnos se les considere un puntaje, ¿no? Dependiendo del número de intentos correctos que hayan tenido en esta pregunta, ¿no? Aunque yo podría decir también todo nada, no todo nada es que decir o me hacen bien todos los enlaces de esta pregunta por correspondencia y, o, no, y, o no tienen ningún puntaje, ¿no? Entonces, esto en realidad ya queda eh, al criterio del docente, ¿no? De si van a permitir puntajes parciales o si van a. Eh, Pedir que sea todo o nada. ¿no? Esta, esta opción, por cierto, también está disponible si nosotros hacemos en una pregunta de opción múltiple, ¿no? Como estas de acá. En una pregunta de opción múltiple, ¿no? Si nosotros marcamos más de una alternativa correcta, ¿no? Como pueden ver acá. Ahorita hay una, entonces no hay nada, pero si yo marco una alternativa correcta más, me aparece esta opciones de puntuación, ¿no? donde yo también puedo determinar si quiero permitir que el alumno tenga crédito parcial, ¿no? que se va a calcular de forma automática en función del puntaje total de la pregunta y el número de alternativas, o si quiero que respondan bien todo para tener el puntaje completo. Y si les falta algo, igual sería cero. ¿no? Entonces, eso en realidad queda eh, a criterio de ustedes de cómo deseen configurarlo. ¿no? Incluso aquí... Eh, hay otro tipo de preguntas, rellenar espacio en blanco, que es eh, donde, bueno, su mismo nombre lo dice, pero es una pregunta eh, que también puede ser para marcar. ¿no? Tenemos un, un, una pregunta nueva, ¿sí? esta es eh, nueva, de verdad, ha salido hace unas semanas, que es la pregunta de zona activa. ¿no? Eh, esto todavía no, no lo he probado bien, así que no, no lo voy a mostrar ahorita, pero solamente quisiera explicarles de qué trata, ¿no? Por si lo ven acá. Es un tipo de pregunta en donde nosotros ponemos una imagen, ¿no? Y eh, podemos decirle al alumno que nos hable, ¿no? O escriba de qué se trata la parte de la imagen que está viendo, ¿no? Para ilustrarlo un poco. Si nosotros ponemos eh, la imagen de un sistema digestivo, ¿no? Y le decimos en el enunciado al alumno, seleccione en la imagen a continuación en dónde está el intestino delgado, ¿no? O en dónde está el estómago. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer es marcar en la imagen, ¿no? Por ejemplo, encerrar en un círculo, permite hacer eso, encerrar en un círculo dónde está el estómago en esa imagen que es del sistema digestivo, ¿no? Ese es un, un ejemplo de cómo funciona. No, como digo, no lo he probado todavía, es bastante nueva esta. Ese tipo de pregunta, pero esto es lo que quería comentar, de que si bien es cierto, no tenemos aquí la misma cantidad de preguntas que teníamos en original, sí se están agregando más preguntas, porque Ultra está en constante desarrollo, y eh, poco a poco también se van agregando algunos tipos de preguntas interesantes, como el que acabo de mencionar. ¿no? Bien, entonces, eh, hasta aquí hemos hecho un banco de preguntas, así bastante rápido, tratando de combinar varios tipos de preguntas. Y de combinar también Dentro de los mismos tipos Diferentes formas de hacer estas preguntas ¿No? Como decía, por el momento No es necesario agregarle los puntajes Podemos dejarlo así como aparece ¿No? Lo que sí podemos ver Es que en esta vista nos aparece Al lado izquierdo ¿No? Un filtro para Los tipos de preguntas de nuestro banco ¿No? Entonces, es en realidad también un tema de organización ¿No? Porque yo podría, por ejemplo Hablando de bancos de preguntas ¿No? Podría yo tener un banco de preguntas que sea solamente de preguntas de ensayo, por ejemplo. Solamente de preguntas abiertas. Podría tener otro banco de preguntas que es solamente preguntas de verdadero o falso. Podría tener otro banco de preguntas que es preguntas de opción múltiple, para marcar. ¿no? Si es que me quiero organizar así. Otra forma de organización. Podríamos tener, eh, suponiendo que tenemos cuestionarios en cada unidad. ¿no? Yo podría tener banco de preguntas de la unidad 1. Entonces, tengo en ese banco diferentes tipos de preguntas, de diferentes tipos, pero todas sobre un mismo tema. ¿no? Entonces, yo al momento de armar mi evaluación, puedo utilizar ese banco de preguntas, unidad 1, y seleccionar la cantidad de preguntas deseadas, como lo vamos a ver a continuación. ¿no? Entonces, en realidad, eh, la forma en la cual nosotros organizamos los bancos de preguntas es a criterio personal, dependiendo de cómo se les acomode mejor. ¿no? Pero ahí tienen unos ejemplos. ¿no? Organizar por temas u organizar por tipos de preguntas ¿no? entonces bien una vez que hemos hecho nuestro banco de preguntas que está acá banco de preguntas ultra 1 y aquí desde esta vista vemos que también están bancos que han sido importados de Blackboard original ¿no? como lo son estos tres primeros y el último que tiene 28 preguntas ¿no? hasta aquí tenemos ya nuestros bancos de preguntas ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es construir una evaluación. ¿no? Eh, aquí vamos a hablar en, en términos que son sinónimos dentro de Ultra. No podríamos decirle evaluación, podríamos decirle cuestionario, podríamos decirle examen. ¿no? Son en realidad eh, términos equivalentes, aunque para Ultra eh, se utiliza la palabra examen. ¿no? La opción, mejor dicho, se llama examen, pero esta opción se refiere en términos equivalentes a cuestionario, examen, evaluación, ¿no? Entonces, vamos a proceder a crear un examen, ¿no? Por ejemplo, voy a crearlo, aquí justamente que tengo mi carpeta que dice evaluaciones, ¿no? Recordemos que la sesión anterior, y las dos sesiones anteriores había comentado también en cuanto a la organización de contenidos, que nosotros podemos colocar... Nuestras actividades, no ya sea foros, tareas, cuestionarios, las podemos colocar dentro de las unidades, no dentro de nuestras semanas, como por ejemplo aquí en semana 1 yo tengo mi foro 1, mi tarea grupal 1 y mi tarea individual 1, ¿no? o por el contrario, no si solamente eh, queremos que aquí existan contenidos y no actividades, podemos aparte, como he hecho aquí yo, crear una carpeta, que en este caso dice evaluaciones, y lo que estoy haciendo yo aquí, por ejemplo, es que en esta carpeta que dice evaluaciones, o podría en todo caso llamarle exámenes, o podría llamarle cuestionarios, ¿no? aquí voy a meter todos los cuestionarios que voy creando. ¿no? Aquí, por ejemplo, ya había uno creado, ¿no? que le he llamado prueba de evaluación continua, y aquí, dentro de la carpeta, voy a crear otro examen. ¿no? Nos vamos al más, le damos crear, examen, Y, por ejemplo, puedo ponerle ¿no? S1. Una práctica calificada. Entonces, antes de, de hacer la evaluación, quisiera comentar aquí, que nuevamente es algo que también habíamos mencionado, pero para recordarlo. Eh, como hemos visto, Ultra suele simplificar algunas opciones a través de fusionar interfaces. ¿no? Lo vimos en, al momento de crear una pregunta de opción múltiple, no? donde antes teníamos dos tipos de preguntas diferentes. En Ultra podemos, desde un solo tipo, determinar rápidamente si se trata de una pregunta de opción múltiple, donde la alternativa correcta es solo una, o si se trata de una pregunta pues de eh, más de una alternativa correcta, simplemente seleccionando más de una alternativa. ¿no? Algo parecido sucede en la interfase de creación de exámenes o creación de actividades, ¿no? Porque esta pantalla, ¿no? Esta vista en la cual nos encontramos en este momento es la misma pantalla, la misma vista que nosotros utilizamos para crear una actividad, ¿no? Para ello me voy aquí. Si yo selecciono ya no examen, sino actividad, se podrán dar cuenta que estamos básicamente en la misma pantalla. La misma vista, las mismas opciones, incluso al yo seleccionar actividad, aquí en el más, me permite agregar preguntas que son propias de un cuestionario. ¿no? Entonces, eh, no vayan a pensar que, que se han equivocado de opción o que, o que las opciones están mal puestas, sino que básicamente la, la vista para crear actividades, es decir, tareas, es la misma vista que utilizamos para hacer cuestionarios. ¿no? Simplemente va a depender de las opciones que nosotros seleccionemos. ¿no? Entonces, si bien es cierto, al momento de crear una actividad, ¿no? una tarea, yo eh, le ponía el nombre y al, al seleccionar aquí el más, simplemente eh, omito todas estas opciones y simplemente agrego texto, ¿no? esta opción que dice agregar texto para colocar el enunciado de mi tarea, ¿no? en este caso, que voy a hacer un cuestionario, sí voy a poder hacer uso de estas opciones. ¿no? Mejor dicho, sí voy a hacer uso de estas opciones. Entonces, como se podrán dar cuenta, ustedes pueden incluso, sin necesidad de haber creado un banco de preguntas, pueden crear las preguntas directamente aquí. ¿no? Y no hay ningún problema en realidad. ¿no? Pueden ustedes hacer su cuestionario y eh, incluso van a poder reutilizar estas preguntas en otros cuestionarios, ¿no? Y esto es una eh, función importante que también vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que es el hecho de reutilizar preguntas, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo eh, volver a usar en cuestionarios, ¿no? Preguntas que vienen, ya sea de un banco de preguntas en original, de un banco de preguntas en ultra, o incluso desde otro cuestionario en ultra. ¿no? Lo que quiere decir que yo en realidad no necesito hacer un banco de preguntas ¿no? para poder reutilizar mis preguntas, ya que haciendo un examen de frente, haciendo un cuestionario, esas preguntas creadas yo ya podría reutilizarlas en otros cuestionarios dentro del mismo curso, o podría copiarlo a otros cursos en ultra y también reutilizarlas. ¿no? Pero aquí viene nuevamente el tema que mencionaba de la buena práctica, buena práctica de creación de cuestionarios, ¿no? Que como decía. Eh, yo lo, le pongo que tiene tres fases ¿no? la fase 1 ¿no? para mantener un orden que es la creación del banco de preguntas ¿no? como acabamos de hacer ya sea importando bancos de preguntas de un curso en original, ya sea importando bancos de preguntas de otros cursos en ultra o ya sea eh, creando estos cuestionarios desde cero no la primera fase se centra en creación de preguntas la segunda fase que es eh, la que Vamos a, la que voy a proceder a explicar ahorita es la fase de creación del cuestionario o la fase de armado del cuestionario. ¿no? Entonces, como es una fase de armado, es más fácil, ¿no? Es más sencillo tener las preguntas ya creadas. ¿no? ¿Y por qué? Porque eso me va a permitir que yo simplemente, aquí desde esta vista, cree mi cuestionario de la forma que deseo. ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí un primer caso. ¿no? suponiendo que sea un examen que tiene preguntas fijas ¿no? preguntas fijas. ¿No? ya vamos a ver después de qué otra forma podemos hacerlo pero en este caso que es un caso sencillo ¿no? un, eh, como primer ejemplo vamos a poner un examen que tiene preguntas fijas ¿no? vamos a poner aquí en el símbolo de más eh, obviamente ya no voy a crear las preguntas que si bien podría hacerlo pero no lo voy a hacer porque ya lo hice en mis bancos de preguntas ¿no? y voy a utilizar la opción que dice reutilizar preguntas, ¿no? Es esta opción que está acá, reutilizar preguntas. Entonces, esta opción me va a permitir ir a la vista de banco de preguntas, ¿no? Y yo los tengo aquí a la izquierda, ¿no? Aquí a la izquierda, donde dice orígenes y donde dice bancos de preguntas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre orígenes y bancos de preguntas? ¿no? La diferencia es que, en primer lugar, bancos de preguntas, ¿no? son aquellos que han sido creados como tal, es decir, como bancos de preguntas y no como parte de alguna otra evaluación, ¿no? Que es justamente el caso de lo que hicimos hace poco, ¿no? Ya sea importando bancos de preguntas, porque como pueden ver aquí, a los que le voy a ir dando check, son bancos que han sido importados de original, ¿no? Aquí están sus nombres, o podemos seleccionar las preguntas del banco que hice de forma manual, que es este de acá, Banco de Preguntas Ultra 1. ¿No? Eso es bancos de Preguntas, ¿no? Entonces, por otro lado, Orígenes quiere decir que nosotros podemos reutilizar también preguntas de espacios que no han sido creados como bancos de preguntas, sino que han sido creados directamente como exámenes o cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, si acá yo tengo este ejemplo que les había comentado, que realicé prueba de evaluación continua. no Esto es, una, es un examen que fue creado directamente como evaluación. no Entonces yo lo selecciono y puedo seleccionar las preguntas, no ya sea todas o algunas, las que yo quiera, de esa evaluación. no Entonces dentro de Ultra tenemos la posibilidad de seleccionar las preguntas, ya sea desde otros exámenes, o desde bancos de preguntas creados como tal. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar desde el banco de preguntas que hice desde cero. ¿no? Lo voy a seleccionar. Acá está seleccionado. Y yo podría seleccionar todo. ¿no? Aquí, seleccionar todo. ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas. ¿no? Puedo seleccionar todo, si es que yo quiero utilizar todas las preguntas, y le puedo dar copiar. ¿no? Aquí en este botón, en la parte inferior derecha, copiar. Copiar preguntas. Acá están entonces mis preguntas, ¿no? Aparecen aquí en mi cuestionario. Bien, entonces, ahora sí, es el momento de registrar el puntaje de estas preguntas, ¿no? Cuando están en los bancos de preguntas, como no están asociadas a ningún cuestionario, en realidad el puntaje que tenga la pregunta no tiene mucha importancia, ¿no? eh, Aquí sí le podemos asignar los puntajes, a no ser que, si nosotros ya... Eh, al momento de hacer el banco hacemos estas preguntas y si nosotros ya sabemos o ya hemos determinado previamente que cada una de esas preguntas va, por ejemplo, a valer dos puntos, lo podríamos ya haber hecho en el banco de preguntas, ¿no? Y simplemente aquí las al momento de reutilizar ya las tenemos con el puntaje eh, que le hemos definido en el banco de preguntas, ¿no? Pero si no, eh, no es necesario porque aquí incluso nosotros podemos... Eh, de repente para un cuestionario esta pregunta vale 10 puntos, ¿no? Pero de repente para otro cuestionario que voy a hacer esta pregunta yo quiero que valga solamente 5, ¿no? Entonces tenemos la libertad de modificar el puntaje de estas preguntas, ¿no? Dependiendo, pues, de, de cómo querramos armar nuestro cuestionario, ¿no? Entonces nuevamente eh, indico que estamos haciendo un cuestionario eh, de nivel 1, por decirlo así, ¿no? Seleccionando preguntas eh, de forma manual, ¿no? he seleccionado todas las preguntas de este banco. Y ahora estoy poniéndole los puntajes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esta pregunta valga 5 puntos. Quiero que esta pregunta eh, de ensayo también valga 5 puntos. Quiero que esta pregunta de verdadero o falso valga 2. Quiero que esta pregunta de acá valga 3. Quiero que esta pregunta valga 3. Tendríamos aquí 5 10, 12, 15, 18. Y finalmente quiero pues, que estas dos valgan un punto. Un punto. Y un punto. Ahí está. ¿no? Entonces aquí podemos eh, ponerle guardar. Ya está. A ver, aquí hay un error, creo, en algún puntaje que he ingresado. Ah, Esto sucede porque en cada uno tenemos que darle a guardar. Cada pregunta que modifiquemos el puntaje. ¿sí? Por eso es importante que tengan en cuenta, ¿no? que si ustedes eh, ya saben que esas preguntas, por ejemplo, no siempre van a ser de dos puntos y bajo ninguna circunstancia van a tener un puntaje, un puntaje distinto, ya desde el banco de preguntas, al momento de la creación, podrían pues eh, indicarles el puntaje. ¿no? Si por el contrario, eh, esas preguntas que están creando, eh, ustedes saben que dependiendo del cuestionario se les podría asignar un puntaje diferente, entonces solamente aquí, al momento que armamos el cuestionario, les pueden eh, agregar el puntaje. ¿No? Aquí. Bien, entonces aquí le podemos eh, modificar ese puntaje, le podemos poner el puntaje que, que querramos en realidad. ¿no? Esto va a determinar eh, sobre cuánto está nuestra evaluación. ¿no? Entonces, hasta aquí hemos armado un cuestionario de nivel básico, ¿no? seleccionando las preguntas de forma manual. ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿no? Voy a crear aquí. Otro examen. Le voy a poner PC2. ¿no? Y aquí vamos a reutilizar preguntas también. Pero, por ejemplo, vamos a seleccionar algunas de un banco y otras de otro banco. ¿no? Por ejemplo, yo quiero dos preguntas de este banco. ¿no? Le doy a copiar. Y yo quiero reutilizar preguntas, por ejemplo, de este otro banco. Quiero también dos. ¿no? Ahí está. Entonces he seleccionado de forma manual. Dos preguntas de un banco. Y dos preguntas de otro. ¿no? Y aquí nuevamente. ¿no? Yo le puedo colocar sus respectivos puntajes. para poder tener mi calificación total. ¿no? Bien, ya está. ¿no? Acá, por ejemplo, a la derecha ¿no? sale calificación que está sobre 20. ¿no? Eso es por, por los puntajes que yo le he colocado a cada pregunta. ¿no? Entonces, ahorita lo que hemos hecho es ya no seleccionar las preguntas de un banco, sino agarrar dos de un banco y dos de otro banco. ¿No? Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero que va a ser distinto. Aquí tenemos, por ejemplo, práctica 3. Y lo que vamos a hacer ahora es crear lo que se denomina un bloque aleatorio. ¿no? Este bloque aleatorio es un término ¿no? que... Eh, Denota pues que nosotros de un banco de preguntas vamos a eh, decirle o pedirle a, al curso de la aula virtual que seleccione de forma aleatoria la cantidad de preguntas que nosotros le estamos diciendo. ¿No? Nuevamente, un bloque aleatorio es, es un concepto que quiere decir que nosotros les vamos a decir al aula virtual que seleccione de un banco de preguntas que puede tener, por ejemplo... 100 preguntas, ¿no? Yo puedo decirle que me seleccione de forma aleatoria 20, ¿no? Entonces, eh, aquí en Ultra, al momento de hacer eh, clic en las opciones para poder utilizar las preguntas, ¿no? Y nos damos con la sorpresa de que no existe la opción de bloque aleatorio, ¿no? Es porque no existe eh, con ese nombre, ¿no? Eh, podría tratarse de, no sé, de un tema de la traducción o o de otra cosa, pero en todo caso, eh, la opción a la cual me estoy refiriendo es esta primera opción que dice agregar banco de preguntas. ¿no? Eh, sé que es confuso, ¿no? porque agregar un banco de preguntas es lo que ya hicimos. Pero aquí, al momento que estamos construyendo el examen, esta opción que dice agregar banco de preguntas es muy importante recordar que no se refiere a que vamos a crear un banco de preguntas nuevo desde cero sino que se está refiriendo a crear un bloque aleatorio, ¿no? Esto posiblemente, este nombre se cambie en el futuro, ¿no? Pero es importante que ustedes puedan eh, reconocer aquí dentro de, del menú, ¿no? De las opciones que existen, que puedan ver que esta opción que dice agregar banco de preguntas, en realidad se refiere a agregar bloque aleatorio, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Que es cuando nosotros seleccionamos un banco de preguntas o más de un banco de preguntas, y le pedimos al, al curso que nos seleccione de forma aleatoria una cantidad determinada de preguntas de ese banco. ¿no? Entonces voy a utilizar aquí Agregar Banco de Preguntas. Y por ejemplo, voy a usar este banco que es el banco de preguntas que vino de original, ¿no? que tiene 28 preguntas. ¿no? Por ejemplo, tenemos 28 preguntas acá. Le voy a dar seleccionar todo. Y le voy a dar agregar. ¿No? Entonces aquí me está indicando ¿No? Banco de preguntas y dice que en este banco hay 28 preguntas. ¿no? Pero yo no quiero las 28. Yo solamente quiero, por ejemplo, que me dé 10. ¿No? Esto quiere decir que cada vez que un alumno ingrese a rendir este cuestionario, ¿No? A rendir este examen el sistema le va a asignar de forma aleatoria 10 preguntas del total de 28 que hay en este banco. ¿no? Esto es, como, eh, como todo aquí en, en, en este taller, solamente un ejemplo. ¿no? Como decía, he visto cursos que tienen bancos de preguntas, incluso con 100 preguntas. ¿no? Entonces, pues eh, obviamente, mientras más preguntas haya en nuestro banco, ¿no? eh, menor será la posibilidad de que a dos alumnos les toque la misma pregunta. Entonces eh, va a depender pues, de la cantidad de preguntas del banco. ¿no? Pero aquí por ejemplo yo le puedo poner 10 y aquí vamos a poner 2. ¿no? ¿Qué quiere decir esto de acá? Que le estoy poniendo que cada una de estas 10 preguntas que me, está, eh, que me va a mostrar va a tener un valor de 2 puntos cada una. ¿No? Y aquí hay otro punto importante, que cuando utilizamos estos bloques aleatorios, eh, obligatoriamente todas las preguntas que seleccionamos van a tener el mismo puntaje. No, no podemos ingresar eh, un puntaje diferenciado para preguntas que pertenecen a un mismo bloque aleatorio. ¿no? Para ello tenemos otras opciones. ¿no? Por ejemplo, podemos agregar eh, más de un banco de preguntas ¿no? si queremos tener puntaje diferenciado. ¿no? Por ejemplo, aquí yo le podría adicionar, ¿no? suponiendo que aquí le haya puesto solamente uno, ¿no? un punto cada uno, entonces mi examen ahorita estaría sobre 10. Pero le voy a agregar otro banco de preguntas. ¿no? Y voy a seleccionar, por ejemplo, este banco. No, mejor vamos a seleccionar estos tres. ¿no? O estos cuatro seleccionar todo, agregar ¿no? entonces aquí en el primer caso yo solamente estaba seleccionando un banco de preguntas ¿no? como fuente, como origen ¿no? y esto es útil, no por ejemplo si en algunos casos nosotros hemos configurado como decía, nuestras preguntas en un banco por unidades no o en un banco por tipos de preguntas ¿no? en cuyo caso yo podría por ejemplo este examen armarlo de la siguiente forma, ¿no? si yo tengo organizados mis bancos de preguntas por tipos, ¿no? Y yo quiero que a cada alumno le toquen, por ejemplo, cinco preguntas para marcar, cinco preguntas de ensayo, cinco preguntas de correspondencia y cinco preguntas de rellenar espacio en blanco, ¿no? Tengo mis bancos de preguntas diferenciados por tipos, ¿no? Y en cada banco de preguntas, por ejemplo, yo he hecho 50 preguntas, 50 preguntas para marcar, 50 de verdadero o falso, 50 de correspondencia, ¿no? Entonces aquí yo construiría mi prueba de esa forma. ¿no? selecciono primero solamente del banco de preguntas para marcar, ¿no? que muestre por ejemplo 5 y le pongo el puntaje ¿no? por ejemplo dos puntos cada uno del banco que es eh, preguntas eh, verdadero o falso, ¿no? que también me extraiga solamente 5 5 ¿no? y le pongo el puntaje ¿no? entonces esa organización ¿no? que nosotros utilizamos para ir construyendo nuestro examen, la podemos eh, compaginar o relacionar con la forma en la cual hayamos creado nuestros bancos de preguntas. ¿no? Incluso en este caso, por ejemplo, yo he seleccionado más de un banco de preguntas para este bloque aleatorio. No he seleccionado uno, he seleccionado cuatro. ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que de la combinación de esos bancos de preguntas, no me extraiga de forma aleatoria cinco preguntas para eh, cada alumno. ¿no? puedo continuar yo, incluso podemos aquí, ya que hemos armado nuestro, nuestro examen no a través de bancos de preguntas aleatorios, y como pueden ver aquí a la derecha, estamos teniendo una calificación de 15, ¿no? ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero que los alumnos rindan esta prueba de la siguiente forma? ¿no? ya Quiero que los primeros 15 puntos sean de preguntas que ya están eh, Precargadas, ¿no? Que son preguntas de calificación, calificación automática, ¿no? Es decir, eh, son preguntas que son de opción múltiple, de verdadero o falso, de correspondencia, ¿no? Preguntas que tienen calificación automática. Pero, ¿qué pasa si adicionalmente a esto? Yo quiero que los, todos los alumnos, ¿no? Sin excepción, me respondan a una pregunta que va a ser la misma para todos. ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar aquí reutilizar preguntas. Me voy a ir al banco que hice y quiero esta pregunta de ensayo, ¿no? Esta pregunta que es para escribir. Le pongo a copiar. Acá está. ¿No? Y le voy a poner cinco puntos a esta pregunta. Entonces, ¿qué he hecho en este momento? ¿No? He combinado dos bloques aleatorios, ¿no? Cada uno de esos bloques aleatorios me está proporcionando cinco eh, preguntas perdón uno me está proporcionando 10 preguntas no aquí lo dice aleatorias del banco seleccionado este otro bloque aleatorio me está proporcionando cinco preguntas aleatorias no solo de uno sino de cuatro bancos que yo he seleccionado no. con eso estamos alcanzando un puntaje de, de 15 no que es correspondiente a el puntaje que yo le he puesto aquí un punto por pregunta y como he dicho, a cada alumno pues le va a tocar una pregunta diferente, ¿no? dependiendo también del número de preguntas que exista en el banco, pero adicionalmente yo estoy construyendo mi prueba, mi examen, no, con una pregunta fija no, que le estoy agregando aquí al final, que es una pregunta abierta, una pregunta de ensayo. ¿no? Entonces yo, aparte de que quiero que todos los alumnos me respondan estas preguntas con calificación automática, que tendrían hasta ahí 15 puntos, les estoy pidiendo que por cinco puntos, me respondan esta pregunta abierta, ¿no? Que es para redactar. Entonces, ahí está mi examen, por ejemplo, sobre 20, ¿no? Este es un, un examen eh, estructurado un poco más avanzado, ¿no? Como hemos visto, no solamente eh, algo básico que podríamos hacer es simplemente, como este ejemplo que hemos visto aquí, de colocar las preguntas de forma manual, ¿no? ya sea creándolas aquí mismo o Seleccionándolas de un banco de preguntas, ¿no? Como comenté, eh, como buena práctica se recomienda primero hacer un banco de preguntas. Podríamos también eh, hacer un, una prueba eh, combinando preguntas seleccionadas manualmente, pero de diferentes bancos de preguntas, como el ejemplo 2. O podemos hacer algo un poco más avanzado, que es combinando bloques aleatorios, ¿no? bloques aleatorios que pueden alimentarse de uno o más bancos de preguntas, y podemos combinarlos también con preguntas sueltas, no, con preguntas fijas. ¿no? Entonces, eh, esa es la forma de armar o de estructurar un cuestionario. ¿no? Ahora, eh, esto es en cuanto a las preguntas. ¿no? Aquí lo que falta es agregar pues, un enunciado, ¿no? porque nuestro examen, nuestro cuestionario debería tener un enunciado. ¿no? Entonces, para ello, eh, seleccionamos la opción que dice agregar texto ¿no? vamos a colocarlo acá ¿No? incluso eh, esto lo voy a mover voy a tratar de moverlo arriba Yo creo que se pegó. A ver si no lo voy a crear acá arriba. Recordemos que tenemos estos más... Para evitar tener que estar eh, moviendo los contenidos. Acá hasta ya se puede mover, pero hace un momento se pegó. Pero lo que puedo hacer también, si es que quiero agregar algo encima, lo puedo crear directamente acá arriba. Eh, acá están las instrucciones de mi examen, ¿no? Como cabecera. Y esto es importante, no solamente porque el examen debería tener instrucciones, sino, por ejemplo, ¿qué sucede si yo hago el examen de esta forma? ¿no? ¿Qué pasa si yo aquí en el enunciado, en las instrucciones, pongo, por ejemplo, alguna imagen, algún gráfico, ¿no? alguna tabla que contenga información, que contenga números, ¿no? Eh, y que sobre esa información que se está mostrando, los alumnos tienen que responder las preguntas. ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera aquí eh, una tabla ¿no? con, con datos, por ejemplo, de, de montos de importación de diferentes países de los cuales el Perú importa productos. ¿no? Por ejemplo, este, eh, el mayor volumen de importación es de China con tantas toneladas, después de Estados Unidos con tantas toneladas, después de la Unión Europea con tantas toneladas. Entonces, si yo tengo un gráfico así, y yo después le voy a preguntar a los alumnos que sobre esa información me contesten preguntas, ¿no? Eh, yo puedo poner aquí eso en la cabecera y debajo las preguntas, ¿no? E incluso esto eh, podría servir para hacer las preguntas de forma manual, como hemos visto, o también hacerlas de esta forma, ¿no? Si es que yo hice mis bancos de preguntas... ¿no? teniendo en consideración que para responder esas preguntas se tiene que proporcionar esta información que acabo de comentar ¿no? este gráfico por ejemplo, ¿no? si yo hice mis preguntas eh, bajo esa premisa entonces yo podría armar mi evaluación colocando aquí estas instrucciones en la cabecera y luego en la parte inferior las preguntas ¿no? ya sea eh, de forma manual o ya sea a través de bloques aleatorios ¿no? entonces eh, esa podríamos decir que es la forma completa de armar el cuestionario. ¿no? Entonces, eh, recapitulando un poco, había comentado que tenemos tres fases. ¿no? Primera fase, creación de preguntas. La vimos a través de la implementación de preguntas y la creación de bancos de preguntas. Luego pasamos a una segunda fase, que es el armado o la estructuración de nuestro cuestionario, que es lo que hemos visto ahorita a través de estos tres ejemplos. Y la fase final es la fase de configuración o configuraciones finales que vamos a a ver a continuación. ¿no? Eh, a ver, voy a aprovechar para leer aquí un poco el chat. Eh, sí, Carlos. Sí, se, en una misma evaluación se pueden eh, importar preguntas de más de un banco. Lo, lo, he, lo hice en este ejemplo. no? Por ejemplo, aquí en este banco de preguntas, que está aquí. Eh, no he seleccionado solo un banco, sino seleccioné tres. ¿no? Por ejemplo, lo voy a dar a editar. Bueno, aquí no se ve, pero lo que hice fue hacer esto. Añadir, agregar banco de preguntas, ¿no? Y aquí a la izquierda seleccioné uno, dos, tres, cuatro bancos de preguntas, ¿no? Seleccioné los cuatro, puse seleccionar todo, puse agregar preguntas y aquí le estoy indicando, ¿no? Que del total de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahorita entre esos cuatro bancos de preguntas solamente hay 15, pero por ejemplo yo puedo decirle que me dé dos. Le pongo aquí un puntaje y le pongo guardar. ¿no? Entonces sí se puede eh, hacer un bloque aleatorio como estos acá, indicándole que es selección de las preguntas de más de un banco. ¿no? En cada pregunta sí se puede poner un, un, un texto, no? Pero recordemos que si cada pregunta va a tener su texto, entonces en ese caso lo deberíamos poner en el enunciado de la pregunta, no? Por ejemplo, pero si nuestro examen tiene dos partes con instrucciones distintas, ¿no? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, instrucciones, podría poner así, ¿no? Instrucciones parte 1, guardar, ¿no? Ahí está. Entonces, la parte 1 del examen son las preguntas que vengan de este banco, de estos bancos, de este banco, y, eh, y hasta acá nomás, por ejemplo. Yo voy a poner acá más texto y voy a poner instrucciones parte 2 ¿no? y debajo de esa parte 2 pongo las preguntas que para poder responderse tienen, que hacen referencia a estas instrucciones ¿no? es cuestión de, de armar el cuestionario en el orden que nosotros querramos ¿no? y aquí nuevamente podemos poner las preguntas de forma fija o a través de bloques aleatorios ¿sí profesor Carlos? Sí, este, Jorge eh, una consulta ¿se, eh, ¿sería posible cargar eh, un banco de, de preguntas que teníamos en el Blackboard an anterior. Es decir, nosotros eh, y muchos profesores teníamos, eh, digamos, 50, 60, 80 preguntas que las teníamos en Excel y las convertíamos a archivo de texto que las subíamos masivamente en el Blackboard original. En este Blackboard Ultra voy a poder tomar... ...ese archivo de texto para poder cargarlo masivamente como el anterior? Eh, en ese caso la respuesta es no, profesor. En Ultra no se puede utilizar archivo Excel para cargar preguntas. Lo que sí podrían hacer para salvar esta situación de repente de forma momentánea... ...es utilizar su archivo, cargar las preguntas a un curso en original al cual tengan acceso... Eh, y luego hacer el procedimiento que ya, ya explica aquí, no que es exportar las, las preguntas a un archivo, a un archivo uh -huh. de zip, no a un comprimido, y importarlas luego este, desde acá, no desde administrar bancos de preguntas. Entonces desde acá sí. seleccionarían importar desde archivo y cargan el, el archivo ah, yeah. export okay. file que viene de original. ¿no? Sí, Pero no se puede hacer file. en Ultra directamente desde Excel a Ultra, no se puede. Pero podrían hacer esa secuencia, ¿no? Excel, Original, Ultra. Así. Okay, o, o incluso si, si, si, si, ya, si ya tienen los, los cuestionarios creados en Original, los pueden traer también de esta forma. ¿no? Uh -huh. Ok. Sí, profesora Mercedes. O, profesora Silja. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Una consulta. Eh, ahí aparecía eh, lo que es eh, crédito personal al costado de la evolución, donde se colocan los puntos. Eh, ¿cómo se, ¿Qué sería eso y cómo se utiliza en la evolución? ¿Cómo, cómo afecta? O, o cómo, ¿Cómo es que.? Qué ¿Dónde, significa? ¿Dónde dice.? ¿En dónde? En qué parte? En, en el momento que estaba haciendo banco de preguntas, no en esto, sino en otro, salía. Se ve el puntaje y al costado decía crédito personal con un cuadradito. Era antes. Cuando uno coloca la evaluación, decía punto, ¿no? O sea, sale el puntaje y ya dice ahí. Pero eh, después salía al, al lado izquierdo un cuadradito que decía crédito personal. Mm, a ver, voy a tratar de... Porque fue cuando estabas modificando el puntaje en una de, de las pruebas que estabas haciendo. Cuando modificaste modificarse el puntaje que le dabas guardar, ahí salía el costado. Ajá. ¿Esto? Sí. Ah, no, crédito sí. adicional. Ajá, crédito adicional, sí. Ah, sí, esto se selecciona eh, en caso sea una pregunta que que no forma parte del puntaje total, ¿no? Por ejemplo, si mi examen ya estuviera sobre 20, con estas, con estos tres bancos, ¿no? Si mi examen ya estuviera sobre 20 y este es un crédito adicional, quiere decir que si el alumno tiene la posibilidad de responder esta pregunta y la hace bien y ya tiene 20, tendría pues 25, ¿no? O si nosotros queremos que, que esta pregunta sirva como una suerte de reemplazo o como una pregunta bonus. ¿no? Pregunta bonus ah, okay. para por si el alumno no, no contestó bien alguna de las anteriores podemos darlo acá no pero, pero no, cómo es, no es un ser... programa o sea si yo tengo sí. digamos que el alumno respondió todas las preguntas digamos y a su vez eh, hace este, responde esta pregunta adicional eh, claro, en este pero en ese caso una el, de el ellas de repente tiene un puntaje 2 y esta de crédito adicional tiene cinco ¿Cómo hace el, el sistema que hace? Eh, eh, o sea, ¿es el alumno que dice, bueno, esta no respondo, o cómo uno lo ¿O es el profesor que lo desactiva? ¿cómo, ¿Cómo sería a la hora de la sumatoria? Lo que hace en este caso el, el aula virtual es sumar el puntaje, ¿no? Aquí está, por ejemplo, crédito adicional. Entonces, mm -hmm. si, si el alumno no ha alcanzado el puntaje eh, estipulado en estas preguntas, le va a sumar este puntaje. ¿No? Si no lo va a obviar. Ya, pero si digamos que este alumno contestó todo y encima contestó el crédito uh -huh. adicional, ¿el sistema lo que hace es anularla de menor puntaje? O sea, simplemente no la, no la va a tomar en cuenta. No, o sea, si el, si el puntaje alcanzado ya es el máximo, no va a tomar en cuenta el crédito adicional. Ya, pero digamos que en una pregunta vamos a decir sacó de, de cinco puntos sacó dos y en el crédito adicional cinco. ¿El sistema lo reemplaza? No, no lo va a reemplazar. Eh, pero eso va a depender de, de la configuración que hayamos hecho por pregunta, ¿no? Si estamos utilizando créditos parciales, ¿no? Eh, en ese caso se le va a considerar el crédito parcial obtenido en, la, en, la pre, en las preguntas que sí son parte del, de la evaluación. ¿No? Se va a considerar eso, a no ser que haya sacado cero para que considere el puntaje total. Estas preguntas acá son de puntaje total, ¿no? Si acá hay una pregunta que tiene crédito parcial, ¿no? Por ejemplo, que si de cinco puntos se podía obtener uno, dos, tres, cuatro o cinco, ¿no? Y el alumno obtiene al menos un puntaje de esa pregunta... ¿no? se le va a considerar ese puntaje y no esta pregunta adicional. Esta pregunta va, va a ser como un puntaje adicional en caso no haya respondido alguna de estas preguntas. ¿no? Ah, solo Ojo. si hay alguna pregunta que no ha respondido. Pero si ha respondido sí. una de ellas, aunque sea con un punto, ya no podría ya va reemplazar. eso sí. Ah, ok, ok, ok. Ya. Pero el sistema, ¿o uno lo tiene que programar para que sume eso? ¿O uno mismo manualmente lo tiene que hacer? A ver, aquí me pareció que vi un cambio en el puntaje. Por ejemplo, acá está, ¿no? Si se fija aquí a la derecha, uh -huh. dice 40 de puntuación máxima, ¿no? Uh -huh. Esto es porque está considerando que todas las preguntas que están aquí forman parte de la evaluación, ¿no? Es decir, que todas las preguntas son obligatorias, por decirlo así. ¿No? Aquí uh -huh. dice 40. Pero, ¿qué pasa si a esta pregunta yo le pongo crédito adicional? Está en 40. Si yo le pongo crédito adicional y le pongo en guardar, uh -huh. esta pregunta pasa a ser considerada, como dije, como una pregunta bonus. Entonces, ahora ya no es 40, sino 35. ¿no? Ah, okay, Esto, okay. Está, esto, esto okay. está indicando que eh, el examen no está considerando esta pregunta como parte formal de la evaluación. ¿no? Entonces, yeah. aquí está esta pregunta, después podría ser adicionada al puntaje, no pero... Aquí estamos viendo que no lo está considerando como parte de la evaluación, ¿no? La evaluación sería solamente ya, estas ese, preguntas. Ya, pero ese puntaje final lo, no es que se suma automáticamente, algo que sean de opciones múltiples o alguna pregunta preprogramada, pero si es una pregunta de ensayo, eh, o sea, nosotros tenemos que revisar cada una de ellas para que realmente no existe esa sumatoria automática, porque habría que, si no, al final va a salir de repente más o tal vez menos, ¿no? Eh, no, no, o sea, independi independiente del tiempo de pregunta. ¿no? Claro, o sea, en, en este caso es una pregunta de ensayo, ¿no? Pero, pero podría esta también, pregunta bonus, ser una pregunta para marcar, ¿no? Pero igual él no va a considerar el puntaje en la calificación. Entonces va a quedar ahí solamente como, como adicional, ¿no? Y ya, y ya después. O sea, en tal es, caso, eh, si el alumno no responde una, nosotros tenemos que sumar esa pregunta en su calificación. Sí. Si sacó 15, y con esta no respondió la no sé pues la última pregunta pero sí respondió la de la adicion, digamos la adicional ya no sería 15, su nota sería 20, si respondió con 5. no así es ah ok ya, pero listo, para para para para efectos de la cal, del cálculo automático el sistema no va a considerar estas preguntas bonus como parte del, del final no Ah, ok. Nosotros tenemos que agregarlo a la hora de poner sí. la nota. Okay. Así es. Muchas gracias. Okay. Ah, este, sí, antes que nos olvidemos, por favor, eh, ahí Gabriel ha puesto en el chat el, el formulario de registro. No se olviden, por favor, de registrarse porque es la única forma que, que es, les validen sus, sus horas de capacitación. Sí, eh, ahí está en el chat el, el formulario de registro. Sí, profesora Carmen. Profesora Carmen Morales. Bien, vamos a. Ya solamente nos quedan 15 minutos. Vamos a ir a la última parte, a la tercera fase de, de la configuración de cuestionarios, que son los ajustes. ¿Sí? En estos ajustes, nosotros vamos a poder eh, determinar qué es lo que sucede antes, durante y después del examen, ¿no? Para ello nos vamos a ir acá a el botón de ajustes y en primer lugar lo que tenemos es la fecha de vencimiento, ¿no? Es decir, hasta cuándo pueden los alumnos rendir esta, esta evaluación, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo poner hasta el día 13 de marzo a las 2 de la tarde, ¿no? Adicionalmente, yo puedo decirle que no se van a permitir entregas atrasadas, lo cual automáticamente me marca la segunda opción. No, no permitir entregas atrasadas quiere decir que si cuando un alumno si, quiere decir que si un alumno está rindiendo su prueba, es decir, está a la mitad de la prueba, y justo le dan las 2 de la tarde de esta fecha, el examen automáticamente se va a guardar, se va a cerrar y se va a enviar. ¿no? Y eso quiere decir que también después de esta fecha y hora, los alumnos ya no van a poder ingresar al examen, ¿no? Esto quiere decir que es importante eh, de repente no ocultar el examen después de determinada fecha, sino simplemente usar esta opción, ¿no? Porque si nosotros ocultamos el examen para que los alumnos no lo vean, no van a poder ver también eh, tampoco la retroalimentación y de repente tampoco van a poder ver su calificación, ¿no? Entonces, si nosotros eh, lo que queremos es limitar el acceso de los alumnos a la prueba Después de una determinada fecha y hora, tenemos que colocar aquí la fecha de vencimiento y seleccionar estas opciones, ¿no? La de entregas atrasadas y la de no permitir nuevos intentos luego de la fecha de entrega. Bien, esto, aquí eh, sí quiero eh, repetir, como lo dije la vez anterior, la sesión anterior, perdón, que las opciones están también un poco mezcladas. ¿no? Aquí tenemos opciones que son propias de. Eh, tareas, pero también tenemos opciones que son propias de cuestionarios. Entonces es cuestión de reconocerlas porque hay algunas que son comunes. ¿no? Como por ejemplo esta de las entregas atrasadas. Es transversal para tareas y para cuestionarios. ¿no? Entonces eh, es, para eso es que sirve esta opción. Ahora me voy a ir a esta segunda opción importante que es opciones de presentación. ¿no? Aquí nosotros vamos a determinar, ¿no? por ejemplo, si es que yo quiero que cuando los alumnos ingresen a la prueba, si yo activo esto, les va a mostrar todas las preguntas a la vez. Es decir, que si mi examen tiene 10 preguntas, ¿no? los alumnos van a ver en la pantalla las 10 preguntas a la vez. ¿no? Perdón, si no está marcado, ¿cómo está? ¿No? Si lo dejo así, los alumnos van a poder ver todas las preguntas al mismo tiempo. Si yo marco esta opción que dice mostrar una pregunta a la vez, ¿no? eso quiere decir que el alumno cuando ingresa a la prueba, le va a aparecer una pregunta... Y solamente esa pregunta. Entonces el alumno va a poder avanzar, no responder y avanzar. Puede no responder la pregunta y también avanzar. ¿no? Pero adicionalmente nosotros podemos indicar que no está permitido volver atrás. Eso quiere decir que si un alumno, si estamos eligiendo que a los alumnos les aparezca eh, una pregunta a la vez. Y que asimismo si, nos, si ellos pasan a la siguiente pregunta podemos indicar que ya no puedan regresar al anterior, ¿no? Es como un filtro de, de dificultad en, en cuanto a la, a la forma en que los alumnos pueden rendir el cuestionario, ¿no? Entonces, si ninguna de estas opciones está marcada, lo que va a suceder es que el alumno entra a su evaluación y le van a aparecer las 10 o las 20 o el número de preguntas que tenga el cuestionario, ¿no? les van a aparecer en la pantalla, ¿no? Y él, va a poder, eh, él o ella va a poder elegir qué pregunta hace primero, ¿no? pero todas les van a aparecer ahí en la misma pantalla. Entonces, también esto queda a criterio de, del docente, ¿no? Cómo es que quiere que funcione ese cuestionario, si quiere que los alumnos vean todas las preguntas a la vez, o si por el contrario desea que aparezcan una a la vez y adicionalmente se podría configurar que el alumno, una vez que avanza, no pueda retroceder, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad. Otra opción, ¿no? Que tenemos, aleatorizar preguntas y aleatorizar respuestas. ¿No? ¿qué pasa si yo por ejemplo hice solamente un cuestionario básico como el, como el que vimos en, la, en, en el ejemplo número uno? ¿no? en el ejemplo número uno vimos un cuestionario donde yo simplemente seleccionaba de forma manual las preguntas que yo quiero que aparezcan en mi cuestionario ¿no? pero eso me está eh, presentando una dificultad ¿no? eso quiere decir que a todos mis alumnos les van a tocar las mismas preguntas y encima les van a tocar en el mismo orden ¿no? Entonces, si yo quiero eh, un poco eh, poner ahí una capa de dificultad adicional, yo puedo seleccionar esta opción que dice aleatorizar preguntas, ¿no? Lo que quiere decir que adicionalmente a que los alumnos, eh, que, perdón, que si bien es cierto, a los alumnos les van a tocar todas las preguntas iguales, no les van a tocar en el mismo orden, ¿no? Un alumno tendrá cierta pregunta, eh, en el número 1, pero esa pregunta para otro alumno estará al final o al medio, ¿no? Eso es lo que hace esta opción de aleatorizar preguntas. Adicionalmente, si en ese examen yo tengo preguntas que son para marcar, ¿no? Yo puedo seleccionar esta opción de aleatorizar respuestas para que a los alumnos, si bien es cierto, les va a tocar las mismas preguntas, ¿no? Las alternativas no les van a salir en el mismo orden. ¿no? Entonces, con estas opciones yo lo que hago es que a los alumnos les toquen las preguntas en distinto orden y que las que son para marcar, en las que son para marcar, las alternativas también les salgan en distinto orden, ¿no? Ahora, esta, esta primera opción se puede sortear simplemente utilizando un banco de preguntas, ¿no? Porque si yo estoy utilizando un banco de preguntas y de repente que encima tiene una gran cantidad de preguntas, ¿no? Eh, ahí sí va a ser, pues, bastante improbable que a dos alumnos les toque la misma pregunta, ¿no? Pero suponiendo que a pesar de eso, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que es un bloque aleatorio, que tiene un banco de preguntas con bastantes preguntas, a pesar de eso, a dos alumnos les podría tocar la misma pregunta, ¿no? Entonces yo sí puedo dejar seleccionado aleatorizar respuestas para que eh, a los alumnos les aparezcan las alternativas en distinto orden. ¿no? entonces yo puedo utilizar las dos opciones o solo una, ¿no? aunque como digo esta primera opción que dice aleatorizar preguntas, eh, pierde un poco de sentido, si es que yo ya estoy usando bloques aleatorios no, como en el, como el último ejemplo, pero si no los estoy usando, si estoy haciendo un, un examen más básico, sí es importante seleccionar esta, esta opción, ¿no? porque nos da esa, esa tranquilidad de que al menos a los alumnos les van a tocar las preguntas en distinto orden ¿no? adicionalmente, aquí bueno, ya vimos estas opciones, ¿no? Tenemos aquí los intentos, es decir, cuántas veces el alumno va a poder hacer el cuestionario, ¿no? Esto pasa a veces cuando tenemos, por ejemplo, eh, quizzes, ¿no? Que son semanales, ¿no? A veces sobre determinado tema y a veces, pues, se suele dar, por ejemplo, ya, tres intentos, ¿no? Los alumnos pueden hacer, hacer ese examen tres veces, ¿no? Eh, incluso, si nosotros trabajamos con bancos de preguntas, lo más probable es, y, que, y si tenemos una gran cantidad de preguntas, lo más probable es que en, en cada intento que el alumno haga le salgan preguntas distintas, ¿no? Entonces, le podemos dar los tres intentos, ¿no? Por ejemplo, y podemos decirle al sistema, ¿no? En caso las preguntas, pues, todas sean de calificación automática, podemos decirle que me tome como calificación válida el intento con la calificación más alta, ¿no? Por ejemplo, si un alumno entró a su evaluación... Eh, hizo el cuestionario y sacó 10, ¿no? Bueno, lo intenta de nuevo, sacó 13, lo intenta de nuevo y sacó otra vez 10, ¿no? Entonces, ahora sí, el, el, como intento final, eh, el sistema le va a, a considerar como calificación válida la más alta, ¿no? La más alta que obtenga en este número de intentos indicado, ¿no? Es un caso que querramos, pues... Eh, dar más de un intento para la, para la evaluación. ¿no? Aquí podemos elegir si queremos que sea uno, dos o más. ¿no? Incluso también se puede ser intentos ilimitados. Después nos vamos a ir más abajo. Todas estas opciones son diferentes. Acá. Resultados de la evaluación. ¿no? Esta parte también es importante. Aquí, por ejemplo, es donde vamos a terminar a determinar qué es lo que van a ver los alumnos después de la entrega. ¿no? Aquí, por ejemplo, donde dice disponible después de la entrega, le voy a dar clic. Y acá está esta opción, ¿no? En realidad hay varias opciones, ¿no? Podemos nosotros permitir que los alumnos vean lo que enviaron, ya sea después de la entrega, después de la entrega, quiere decir en el momento en que terminan, ¿no? Podemos decirle que vean sus resultados cuando tengan su calificación, podemos decirle que vean sus resultados después de determinada fecha, ¿no? Fecha de entrega, y esta fecha de entrega está conversando con esta fecha de vencimiento, que ¿No? Eso quiere decir que esta opción que dice disponible después de la fecha de entrega, lo que está haciendo es jalar la fecha de acá arriba. ¿no? Si yo quiero que ningún alumno vea los resultados hasta que haya pasado la fecha y la hora de entrega, entonces yo puedo poner acá vista de la entrega después de la fecha de entrega. ¿no? Y ningún alumno va a poder ver eh, los resultados hasta que pase la fecha y hora de entrega. ¿no? Podemos también ponerlo en una fecha específica, ¿no? De repente eh, no queremos que sea la fecha de entrega, sino queremos que sea otra fecha. De repente más adelante podemos indicarle específicamente qué fecha, después de qué fecha y hora que queremos que los alumnos vean los resultados. Podemos también eh, indicarle que sea después de publicar todas las calificaciones, es decir, que nadie vea su calificación hasta que todo el salón o todo el grupo haya sido calificado, ¿no? Eh, esto sí hay que usarlo con discreción porque por ahí a veces hay alumnos que no rinden la prueba, ¿no? Ya sea porque no, no lo hicieron, o, o porque se retiraron, o, o cualquier situación. Entonces puede ser que, que por ese caso no, no vean la calificación. Entonces mejor es utilizar eh, ya sea la calificación individual o alguna fecha determinada. ¿no? Ya sea la fecha de entrega o ya sea una fecha eh, específica. ¿no? Después aquí esto es comentarios automatizados. Esto es en caso hayamos configurado eh, en las preguntas eh, respuestas automatizadas. ¿no? Esto se puede hacer al momento de crear la pregunta. Nosotros podemos eh, configurar respuestas automáticas dependiendo de que si es, por ejemplo, que el alumno contestó bien o si contestó mal. ¿no? Podemos hacerlo eso en la creación de la pregunta. ¿no? Y las puntuaciones de las preguntas también podemos eh, configurarlas eh, de la misma forma que aquí en la parte de arriba. ¿no? La diferencia entre permitir que el estudiante vea su entrega y permitir eh, mostrar las puntuaciones de las preguntas es que esta última opción hace alusión al puntaje individual de las preguntas, mientras que la primera hace alusión al examen en su conjunto. ¿no? Y finalmente tenemos aquí esta opción que es importante, no. este check que dice mostrar respuestas correctas. ¿no? Ojo que esto de acá es en el caso, por ejemplo, de las preguntas para marcar. ¿no? Si esto está sin check, cuando a los alumnos se les muestre eh, el resultado de su evaluación, ¿no? suponiendo que nosotros eh, decimos ya, que ni bien el alumno termine, le diga cuánto sacó. ¿no? El alumno termina y le dice, ya, tienes 15, por ejemplo. ¿No? Está bien. Pero el alumno de ese 15, que suponiendo eran 20 preguntas, ¿no? hay 5 preguntas que contestó mal, pero hasta este momento el alumno no sabe cuál era la eh, respuesta correcta. ¿no? Pero si nosotros, por el contrario, ponemos este check, ¿No? El alumno adicionalmente a saber cuánto puntaje sacó, ¿no? sacó 15 por ejemplo, le, en las preguntas que contestó mal, si nosotros ponemos este check, el sistema le va a indicar ahí cuáles eran las alternativas correctas. ¿no? E incluso nosotros podemos configurar que esta acción de mostrarle al alumno cuáles eran las alternativas correctas en las preguntas en las que se equivocó, sea también eh, en una fecha específica, por ejemplo, ¿no? Que podemos nosotros indicar aquí que sea después de la fecha de entrega, cuando todos ya han entregado. ¿no? Y le podemos dar, por ejemplo, está bien, yo quiero que les muestre las respuestas correctas, pero solamente después de la fecha de entrega, ¿no? Que es el día 13, por ejemplo, a las 2 de la tarde. Y le pongo guardar. ¿no? Entonces, ahí están las configuraciones de lo que va a ver el alumno después de haber entregado su prueba, ¿no? Y aquí, algo importante también eh, a señalar es el límite de tiempo, ¿no? Aquí donde dice agregar límite de tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo va a tener el alumno para rendir el, el cuestionario, el examen, no? Ojo que este tiempo se aplica a todos los intentos que tenga el cuestionario, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo aquí 30 minutos, ¿no? Eso quiere decir que en este ejemplo, en el cual yo le he puesto 30 minutos perdón, tres intentos, cada intento va a tener 30 minutos, ¿no? Primer intento, 30 minutos, segundo intento, también sus 30 minutos, ¿no? Y así. Entonces, aquí configuramos el tiempo que el alumno va a poder pasar en el cuestionario, ¿no? Si el alumno eh, sigue en el cuestionario y este tiempo pasa, ¿no? Pasan los 30 minutos, aquí nosotros podemos eh, decir que, cuál va a ser el comportamiento del cuestionario, ¿no? Lo normal es, por ejemplo, que cuando se vence el tiempo, el trabajo se guarde y se envíe automáticamente. ¿no? aunque también existe la opción de dar un tiempo adicional ¿no? que es con respecto al tiempo eh, estipulado inicialmente ¿no? es un porcentaje ¿no? pero lo, lo normal es que cuando acabe el tiempo ya el examen automáticamente se guarda, se cierra y se envía ¿no? es, es la forma como normalmente se trabaja con los cuestionarios ¿no? bien, entonces este, al final que hemos terminado estas configuraciones, le ponemos dar y todas las configuraciones están acá, ¿no? Entonces, con eso cerramos el ciclo de creación de un cuestionario, ¿no? Ya habremos cumplido el tiempo, entonces solamente quisiera terminar mencionando que con esto cerramos todo el ciclo del, del cuestionario, que es elaboración de bancos de preguntas, ¿no? Ya sea elaborándolos desde cero, importándolos desde otros cursos en Ultra, o importarlos desde archivos que vienen de original, ¿no? Continuamos con la segunda fase que es el armado del cuestionario, hemos visto tres ejemplos, ¿no? Digamos desde básico hasta intermedio avanzado, ¿no? Y finalmente hemos cerrado con la última fase que es la configuración de las opciones del cuestionario, ¿no? Entonces con esto ya sería cuestión simplemente de colocar nuestro cuestionario como visible cuando querramos y los alumnos ya podrían eh, rendirlo con todas las indicaciones que le hemos colocado, ¿no? Pregunta. Eh, por ahí faltaba también uno de los temas que era el, el uso del Safe Assign que en realidad es, es bastante sencillo ¿no? si ustedes se ubican aquí en, en un trabajo ¿no? el Safe Assign eh, sí funciona para actividades ¿no? para tareas, no para cuestionarios eso lo podemos colocar aquí en, en las opciones aunque aquí al final también está la opción por defecto ¿no? que dice habilitar Safe Assign es decir, que ya está eh, integrado, ¿no? En nuestro en el aula virtual. Simplemente le damos habilitar. Le podemos decir a los que los alumnos vean el informe de originalidad, que es lo que le va a mostrar el, el porcentaje, ¿no? Y adicionalmente, nosotros podemos aquí darle este segundo check que dice no agregar las entregas a la base de datos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos actividades que los alumnos van a ir presentando de forma paulatina, ¿no? Por ejemplo, avances, ¿no? si tenemos un trabajo final que se va presentando avance 1, avance 2, hasta llegar al, a la entrega final es importante entonces poner este segundo check para que no lo reconozca como posible plagio, ¿no? si es un trabajo de una sola entrega donde no ha habido entregas previas, sí lo podemos dejar así, ¿no? habilitado y que los alumnos lo puedan ver ¿no? pero si son entregas paulatinas, ¿no? le podemos adicionalmente habilitar este check para que no marque las entregas eh, parciales como, como posible plagio, ¿no? Entonces, eh, le ponemos guardar, guardar, y esto va a hacer que cada vez que un alumno envíe su trabajo, ¿no? En la pantalla de envío, va a poder eh, ver el reporte de originalidad y de parte del profesor, al momento de calificar, es decir, al momento de entrar aquí al centro de calificaciones, a la entrega que los alumnos han enviado, ¿no? A la entrega, ¿no? Cuando sea un, un intento eh, nuevo, ¿no? Van a poder ver acá el informe de Safe Assign, ¿no? Este es un intento que ya estaba calificado, por eso... Me parece que no aparece. Pero esa es, esa es la forma bastante sencilla de habilitar el SafeAssign, ¿no? Simplemente eh, habilitando en la actividad, en las opciones, el check que ya está por defecto, aquí en la parte final, habilitar SafeAssign, a la derecha, y tener en cuenta, pues, estas dos opciones que acabo de mencionar, ¿no? Eh, bien, entonces recordarles que la grabación de este taller también va a estar colgada aquí en nuestra página de innovación educativa, sección Docentes, Aula Virtual Ultra. ¿no? Docentes, Aula Virtual Ultra, sección de webinars. Sí, aquí va a estar colgado, ya están los dos primeros videos. Va a aparecer aquí también el tercero. ¿no? Y no se olviden también que tienen a su disposición las asesorías en los siguientes horarios, ¿no? Todas las semanas, todo el año.